Estamos a punto de reunirnos y compartir Nuestros relatos oscuros. Buenas noches, bienvenidos, estamos iniciando esta transmisión que ya es 12 de diciembre, hoy es el, la fecha de, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, hoy 12 de diciembre aquí en México, es la celebración, no hubo clases, no hubo, bueno no sé si hubo trabajos, pero seguramente hubo muchas celebraciones por ahí, entonces ya estamos a 12, 12 de diciembre. Estamos eh, ya cerca de Navidad. ¿Te gusta Navidad, Andrea? Sí, a mí sí me gusta la Navidad. ¿Sí? Sí. Yo odio la Navidad. Ay, no, puede ser. Amor. Yo odio la Navidad. No puede ser el Grinch. Haré todo lo posible por exterminar a la Navidad. No. Sí. Eh, ¿Puedes mandar saludos? Um, les mando saludos a todos. Gracias por estar hoy aquí. Qué bonito y qué chévere volverlos a ver. Eh, um... <coughs> Y hoy la vamos a pasar muy bien. Aquí con, con el frío, que ya hace el frío, en, sí. en algunas partes de, de Norteamérica. Allá en Sudamérica están con, con calor, porque pues allá es diferente. Allá empieza eh, su invierno, más bien es como, no, más bien su, sí, ¿no? ¿Cómo es? Que hace calor, ¿no? Allá hace calor, sí. En Colombia ya me están diciendo que está haciendo calor. Está haciendo calor en Colombia. Uh -huh. Entonces, estas épocas de, del año donde acá nos morimos de frío, allá Ay, les da calor. Uh -huh. Allá las únicas veces que hace calor es entre noviembre, diciembre, enero y mitad de año. El resto es lloviendo a toda hora. Ah, ¿sí? Sí. Ok, okay. okay. vamos a ver aquí alguien que comentó no sé qué cosas. Bueno, eh, saludos a Ghost in the Wall, a Isaac de Justo. Hola, buenas noches, like Andrea. Buenas noches a todos, el chat también, gracias a mi hermanazo Daniel Max, nos Ande. manda un abrazote, allá en Tuxpan hace calor, Aniel Max, o cómo, cómo está allá, hace frío, hace calor, en Veracruz, cómo está, <coughs> en Colombia no hay estaciones, dice Andrew, no, no hay estaciones, solo llueve y hace sol y ya, no hay estaciones, no. ¿a poco? No. No. Acá sí, tenemos este, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero, o sea, ¿sí conocen las estaciones allá? Sí, claro. ¿Sí las conocen? Sí, claro. ¿En la escuela se las enseñan? Sí, claro. ¿Pero no tienen estaciones? No. ¿Y para qué se las enseñan? Pues, pues, para, porque uno debe saber de todo. ¿Qué tal que uno se vaya a otro país y entonces uno no sepa qué es invierno, qué es verano, qué es no? Es, todo lo, lo tenemos que saber. Mm, no sabía que les enseñaran estaciones donde no tienen estaciones entonces que tenemos que saber todo de todo lo de todos dice javiercito martimoz salido saludo saludos saludos feliz noche es todo un placer acompañarte en tus directos gracias javiercito espero que se la pasen bien hoy lunes en donde quiera que se encuentren si están descansando si están trabajando si están eh, aburridos si están solos si están cenando si están reunidos en la viendo la televisión, a ver levanten la mano quién está viendo la televisión. Están reunidos en familia, Ahí está. Si están bañándose y están escuchando la transmisión. ¿Cómo más te los imaginas? Si sí, vieron películas, si sí salieron, si sí no, no, bebieron, si. Sí. Pero, pero cómo te imaginas que nos estén viendo. Pues ahorita están, yo creo que algunos en la cama, la mayoría. ¿Crees que la mayoría está en la cama? Sí. Con un pie eh, sobre el otro pie, ¿no? Mm, puede ser, sí. ¿Sí? Uh -huh. Dice Jocelyn Hern Hernández, aburren. Pues, pues, ¿qué hace aquí? Pues? Déjala. De hecho, lo hacemos para que te aburras más. Y, y pierdas el Abúrrete tiempo. Abúrrete más. <risa> <risa> dice milagro, milagro, Rebeca Hernández, dice Milagro, ¿qué hay transmisión? Hay un problema, gente, con, con este programa, que es el el, el, el, el StreamYard, tengo un problema con el StreamYard, sucede que se canceló, se está por cancelar, yo no sé cuántos días me queden a lo mejor unos dos días, eh, de que me quedan, de que tengo que volver a pagar, por el momento mi tarjeta no tiene eh, dinero para que se jale el dinero automáticamente, entonces, no sé qué va a suceder, porque pues yo pago el StreamYard más caro, el paquete más caro que hay, eh, por eso tenemos la oportunidad de tener varias cámaras, de, de transmitir en varias plataformas, de transmitir el tiempo que, que queramos, de que no salga el logotipo y de guardar, de que se graben las, las transmisiones, etcétera, todo eso, ¿no? Ahora que pues se, se va a cancelar, sí creo que lo puedo seguir utilizando, pero... Saldrá el logotipo, será solamente una hora de que puedo transmitir y a una cámara también en lo que puedo pagar, pues eh, vamos a ver cómo la pasamos, pero bueno, ya depende de cómo, cómo sean las cosas, pues lo vamos a disfrutar si es de una hora o si es de dos horas. Aquí lo importante es que nos acompañemos en estas noches y se siente bonito acompañarnos cuando ya son épocas como de frío. Yo no sé si sí. ustedes también estén en casa con frío, o estén en Sudamérica y estén, estén haciendo calor. Ah, cuando hace calor allá en Sudamérica, en estas temporadas, en la noche hay bochorno, o sea, ¿sí sabes que es bochorno? No, mira que es como normal, o sea, no ni muy frío, como siempre, ni mucho calor, o sea, es, es, es agradable. ¿Pero sabes que es bochorno? Sí, cuando hace mucho calor así, horrible. Uh -huh. ah. Pues no sé, por ejemplo, en Argentina, que está más al sur, no sabemos eh, eh, si en algunas regiones haya haga bochorno así que sea muy caliente muy caliente quién sabe por qué eh, eh, pues tú, todos los extranjeros yo creo creemos que en Colombia es decir es como una selva como ¿Sí? que hace mucho calor sí, es, y como es, que es selva eso nos imaginamos yo creo que todos pero sí, no verdad no pero es, es más bonito, bueno, es más bonito en las épocas así como de diciembre y mitad de año salir de paseo, porque todo el mundo está en vacaciones, entonces ah. es más agradable como salir, eh, ir a los pueblitos, todo eso porque sí hace calor y es muy agradable pues eh, que, que se visiten algunos pueblos y todo eso, porque no llueve tanto, ya el resto del año sí es horrible porque llueve mucho, por ejemplo en abril, octubre, todo eso, es, un, es una época donde sí hace frío y, y llueve bastante, entonces no. Entonces, como en estas épocas eh, de sol, eh, están en vacaciones, entonces aprovecha la gente para, para viajar, para salir, porque el clima es muy rico. De noche, ya, por lo que es Bogotá, que siempre hace frío, eh, para estas épocas, no es un, no es, ya baja un poquito los fríos, entonces ya es un poquito más agradable. Pero Bogotá, sí, siempre hace frío, o sea, así es siempre, okay. eh, pero de día sí hace calor, sí, uh -huh. y bueno, entonces sus navidades, o sea, que Santa Claus, regalos, todo eso es con calorcito, sí, pero no te lo imagines que, que es un calor así, no, <risa> que de se, playera. hace de sí, no, no te lo imagines, es que siempre, yo me, lo, me imagino así Colombia, que todos están afuera de sus casas sentados, con playeras y, y shorts, Sí, sí, o sea, pues allá la gente sale en short, pero los fines de semana, pero no, no te lo imagines tanto así, o sea, la gente se viste normal en esta época también así, pero sí hace calorcito un poquito más que, que, pues, que los demás días, porque hace mucho frío, llueve mucho, pero es, ese es el tal verano para nosotros, Mira, hace un poquito de sol. Exacto, dice Rosarito está a 10 a grados. Hace creo que un año o año y medio, ya no recuerdo, fuimos a en estas épocas, en estas fechas, fuimos a grabar lo que sería relatos nocturnos para el Así. para el eh, podcast de Spotify. Y eh, fuimos a, a Saltillo, fuimos a documentar y grabar psicofonías a lo que es el tren. Bueno, están la, las vías del tren de donde sucedió lo del trenazo, el trenazo eh, fue un caso de un tren que, que iba de una ciudad a otra, y ahí en Saltillo sucedió un accidente, se descarriló el tren y los vagones que iban con personas, pues se, se descarrilaron ¿cómo se dice? Descarrilaron. Se, se descarrilaron, y pues murieron muchas personas, muchas, muchas personas en el llamado trenazo y entonces por ahí por ejemplo hay un lugarcito donde están todas las cruces o muchas cruces de estas personas que perdieron ahí la vida y fuimos a grabar psicofonías en ese sitio para el programa de este podcast de relatos nocturnos y bueno lo que más me acuerdo de ese <risa> lugar es que hacía un Uy, frío sí. horrible, horripilante Uy, sí. horripilante, uh -huh. estaba de malas yo te vi la cara a ti que estabas enojadísimo, enojadísimo, enojadísimo porque no sabías qué hacer, o sea, es que nos tocaba salir, eh, tú, tú grababas ahí, y te tocaba volver a entrar, ¿no? a la Sí, al, al... es que te, íbamos en una camioneta, en un carro, uh -huh. y de tanto frío que hacía, era un frío extremo, salíamos, gravia, grabábamos algo, grabábamos este, sonido, etcétera y nos metíamos a la camioneta, y así otra vez más adelantito, volvíamos a salir, grabábamos algo, y cosas así, y Dios mío, me empecé a sentir súper sí. molesto, es que a mí me enoja mucho que ya no puedo regular mi temperatura, Ay, yo sí. siempre estoy como calientito, o sea, como eh, templado, estoy como calientito. Entonces, yo nunca había sentido un frío así. Sí, Uf. está tan frío, eh, me empiezo a enojar, y si está tan caliente, me empiezo a enojar, y pues estaba que reventaba, porque era un frío ripilante, ripilante. No, se quedaba uno afuera ahí un rato, y el frío lo hacía uno temblar, o sea, uno no podía quedarse quieto porque era así, no, era horrible Y estábamos súper cubiertos y todo uh -huh. De la cabeza, las, tenía orejeras Tenía bufanda, tenía todo esto Y aún así el frío calaba sí. eh, los huesos eh, Fue una experiencia eh, fea en el <risa> clima Pero pues qué bueno, interesante Porque era las 12, 1 de la mañana Estando ahí en las vías del tren En donde ocurrió el trenazo La gente comenta que se escuchan todavía los gritos de las personas que fallecieron ahí. No de la gente que entrevistamos y demás, no hubo relatos como de que de aparecidos, de fantasmas, más bien de sonidos, que precisamente se escuchaban los, los gritos de los niños y de las mujeres, de los muertos que, que quedaron ahí en el trenazo. Eh, Tú estuviste más tiempo en la cabineta, ¿verdad? ¿no? Sí, yo, yo te acompañé afuera lo más que yo pude, fueron varias veces, pero ya, ya, to, pues yo creo que la persona que iba contigo, este españolito, eso me dijeron, no, súbete a la camioneta porque está haciendo demasiado frío, entonces subí. Y ya cuando tú entraste, ya estabas enojado conmigo porque, claro, yo estaba toda caliente ahí adentro. Sí, no, aparte, eh, no me tomaba, no tenía medicamentos en ese tiempo, no, ¿verdad? No, no tomaba medicamentos, entonces eh, mi mente estaba... Horrible, estaba, era una persona muy, muy, muy diferente. Fernando Torres nos mandó 50 pesotes y se prisa un especial de sectas de México. Saludos. Oye, sí, estaría bueno, voy, oh, a, voy a buscar sí, a alguien bueno. que hable de sectas. Uh -huh. O si no, nosotros buscamos información de sectas y lo platicamos. Yo creo que lo vamos a hacer. Esta semana será bueno que, que tengamos algunos temas y lo vamos a realizar. A partir de mañana, hoy vamos iniciando la transmisión, vamos iniciando el lunesito. Los extrañamos porque el fin de semana no hicimos transmisión. ¿Por qué no hicimos transmisión el fin de semana, Andrea? Um, el domingo no haces. No hace el sábado. El sábado, porque no fuimos a una secta satánica. <risa> y, um, oh, no, sí, fue el sábado que no. No fuimos porque fuimos a la fiesta de tu mamá. Sí, es que fuimos a una fiesta. Y aunque llegamos temprano, la verdad es que llegamos congelados porque siempre estamos aquí en, en la habitación y salimos y salimos a una fiesta en una terraza, entonces hacía un frío terrible y ya llegamos con ganas de, de empiernarnos, digo, de, de acostarnos, de taparnos, de tomarnos algo calientito y pues eh, por eso ya no transmitimos. Sí, sí me habló por ahí, este... A Elena, para saber si transmitía ahí, pues le dije que, que no. Y el domingo, pues lo tomamos como de, de descanso, pero no me acuerdo qué hice el domingo, así que no me pregunten qué hice ayer. Ayer. ¿Trabajé o qué hice? Sí, sí. No, no estaba trabajando. Sí, sí. Sí. Ah, sí, sí, estaba sí. trabajando, sí. sí. Sí, estaba trabajando. Ok, gracias, María Orduña, Rebeca Hernández. Bueno, ya, ya entraron las personas que estábamos esperando. Dice Ariel Max, creo que todos los moderadores se fueron a una posada. Las posadas todavía no inician, empiezan como empiezan? el 15. ¿Allá en Colombia hacen posadas? Allá las posadas se llaman novenas de aguinaldos. ¿Novenas de sí. aguinaldos? Sí. Las novenas son, por ejemplo, así donde se reúnen todos, comen, se reparten ahí cositas así para comer, cantan los tales villancicos, no sé qué, bla, bla, bla, y ya. Oh, ok, a ver, perdón. A ver, los novenas de centenarios. Eh, ¿Qué son las novenas? De centenarios, no, de aguinaldos. Ah, ¿las novenarias? Novenas. Las novenas, ¿qué son novenas? Es como no, las posadas. Pero, ¿pero qué es una novena? Una novena, una novena es eso. Donde. Eh, se hace como por nueve días, creo, si no me equivoco, porque yo, yo, yo, casi, no, ah, o sea, novenas, yo casi no asisto a días. eso porque pues sí, son muy aburridas, la verdad. Pero sí, sí hacen como por nueve días, creo que comienza al 19, si no estoy equivocada, hasta... Mm, bueno, como por nueve días más o menos, no sé. ¿Pero qué hacen en las novenas? Se reúnen, comen. ¿Qué comen? Eh, eh, hay una cosa que se llama natilla. Que eso se reparte, es como, parecido como una gelatina, ajá, aquí, ajá. pero es como con leche y todo eso. ¿Y dónde en, se reúnen? En las casas de las, de las personas, por ejemplo, si alguien quiere hacer eso en su casa, entonces llama a todos los amigos. Sí. A... Ay, me asustó. ¿Será el gato? No sé, yo creo que sí se el gatico. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Este, o sea, que se reúnen en una casa a comer natilla. Sí. Bueno, y buñuelos también, se llaman buñuelos, unas cositas redondas como de maíz. Y bueno, aquí hay algunos colombianos que me imagino que también por ahí me ayudarán. ¿Qué hacen? ¿Qué más hacen? Eh, y, y pues se reúnen a hablar, a, a, a cantar un, Los Villancicos. Eh, a, a, a, la tal novena esa también es como, como, como que cuentan... Eh, unas oraciones no sé no me acuerdo muy bien alguien que me ayude ahí porque la verdad yo no asisto mucho a eso porque sí me aburren la verdad bueno pero pues, sí es más o menos así como como las posadas que hacen aquí no aquí las posadas son diferentes aquí las vamos a la iglesia dice el padre sí. este no sé qué es, que, es, que es, que, pues, sí, y así ¿Ah, y este y cantan entre santos peregrinos y ya dan, dan colación, dan dulces, ah, ¿no dan leyes? frutas, ajá, luego sacan la piñata, la revientan, echan chingo de cohetes, sacan el alcohol, pistean y entonces se trata de pistear, ah. de pistear todos estos días de posadas, mm -hmm. hay preposadas que es pistear antes de las posadas, están las posadas donde pisteas dentro de las posadas y las posadas que hacen en las casas donde te sigues pisteando, Ah, oh, bueno, sí, y sigues allá también bailando. pistean, allá también pistean, allá también, pues en algunas casas, cuando, cuando hacen estas tales novenas, estas reuniones, también pistean en algunas casas, pero ya son eh, con amigos o así familia, porque la mayoría cuando hacen estas reuniones allá en Colombia son con niños. <risa> y dice Danubio García, y luego se pelean, <risa> y luego se pelean, así son las sí, posadas. sí, sí. Eh. Allá se pelean, pero son los 24 y 31. ¿Se pelean los Se juntos? pelean. Porque No sé, porque se emborrachan tanto que, que salen los hermanos golpeándose. Bueno, eso se ve los vecinos ahí haciendo escándalo. Bueno, como todo, ¿no? Como todo. Sí, acá, acá son, son muchas fiestas. De hecho, estaba recordando que, que mi juventud pues iba a las posadas y que tomábamos cerveza así súper fría y yo dije que apenas dije que tiene necesidad de andar tomando cerveza fría con el frío dije no yo en mi casa mejor calentitos haciendo relatos oscuros así que vamos a iniciar esta transmisión gente de relatos oscuros empezamos platicando de lo que fuera porque me gusta gusto estar con ustedes y entre nosotros no platicamos en realidad verdad no, nos, nos vemos hasta ahora todos los días, ¿no? Ay, no. Nos reunimos hasta ahora no para hacer la transmisión. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice, no, pero en la casita, ¿de qué habla el John Piratón? ¿Cuál casita? Pelea por los terrenos, dice Lucy. Nunca se niega una chela. Maratón Guadalupe Reyes. ¿Sabes que aquí se le llama Maratón Guadalupe Reyes? ¿A qué? ¿A las posadas? No. El Maratón Guadalupe Reyes inicia hoy. Es? Y termina el 6 de enero. Ah, es pistear todos los días desde el día de hoy hasta el 6 de enero. Ah, o sea, hoy ya deberíamos empezar a pistear y todos los días pisteando, pisteando, pisteando, pisteando, pisteando, hasta el 6 de enero terminar. Ese es el maratón ah, Guadalupe Reyes. Sí, en Colombia también pistean ¿Sí? todos los días, pero esos son más que todos los señores, así, las señoras. <risa> Aquí tienen los arbolitos y los aguinaldos, que es algo parecido pero se bebe desde que amanece hasta que amanece. ¿En dónde habla? ¿En, ¿En Colombia? Los arbolitos y los aguinaldos. Sí, sí, sí, yo creo que es de Colombia. ¿Qué que son también? los arbolitos? Pues los arbolitos de Navidad, que se arman los arbolitos. Ah, ¿Y los sí. aguinaldos qué son? Los aguinaldos, eso. Eso, eso, que cantan y se reúnen y comen y se pistean y todo. Acá un aguinaldo, <risa> un aguinaldo es cuando te dan dinero el fin de año. sí. Sí, sí, sí. Adrián, ¿cómo le llaman? Aguinaldo. ¿También? Sí. Pues no que cantan ni la nazilla sí, y. Pues yo no sé, todo eso me imagino. ¿Cómo es Aguinaldo? <risa> <Todo. risa> Quedamos modo borrachos, dice Sadam Muy buenas noches para todos en la región. Andy Chávez te dijo señor, ya vi, Bri Power, ya vi que me dijo señor. Eh, dice la cara de la chica, dice todo, qué mexicanos estos. La verdad somos gente cochina. Nada más buscamos la forma de estar cristiano. A mí lo que más me impresionó cuando yo llegué aquí y, y, y, y eh, que ustedes entregan los regalos de, de Navidad, es el 6 de enero, ¿no? El Día de Reyes. El Día de Reyes, sí. Porque en Colombia se, se da a los 24 a la medianoche. Es que ustedes le piden a los a Santa Claus, ¿no? Ajá. Y acá se tiene más costumbre, en, en el centro y en el sur de la República, a los Santos Reyes. O los Reyes Magos mm. En el norte de México, sí, Santa Claus El 24 mm. Pero sí. nosotros, como en España El 6 de Enero es como El más significativo Para los niños mm. Mm. Eh, Por ejemplo, fuimos a una fiesta El sábado que estábamos platicando Y como fue bautizo cumpleaños Dieron bolo Y Andrea no, no conocía El bolo, ¿verdad? Andrea No, no, no, no. ¿Y ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando empiezan a llover monedas y todo, yo, oh, esto ojalá fuera así en Colombia. <risa> yo dije, oh. ¿Empezaron sí, a volver bueno, las monedas? Sí, muy chévere, sí. Uh -huh. Y le entramos al bolo, así que estuvo uh -huh. subo padre, estuvo padre sí, el bolo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dulces y todo eso, y yo, oh, qué bonito. <risa> y tú te lanzaste por cinco pesos. <risa> yo di la vida por cinco pesos. <risa> Completamente me aventé como portero. Uh -huh. dice aquí un amigo de Venezuela aquí en Venezuela se bebe todos los días y en diciembre ah Venezuela, Venezuela se bebe todos los días y en diciembre la verdad una vez re revisé cuáles eran los países que tomaban más alcohol y yo pensé que México pues, tenía que estar en los primeros lugares y la verdad, Colombia, ¿no? la verdad no, si sí, estaba, estaba creo que Chile, Colombia Argentina, y yo creo que Uruguay como que de los primeros lugares que, que, que ven más alcohol y me sorprendió bastante porque yo aquí conozco pura gente borracha y, y que no, que los argentinos, que los eh, chilenos, que los colombianos toman más alcohol, me impresionó eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá sí toman y pistean todos los días, todo el día. Sí, ¿verdad? Dice aquí. Y es más en diciembre, Sí. Mm. Dice Rick, que está Rick Sayajin, habla de las sectas, habla de no sé qué, habla de los ovnis, dice, chale, le estoy dando varios temas a los LAC y ni los pela, Pueden nutrir el programa, carajo, dice Rick Sayajin. Pero... Alguien dijo por ahí que también es la costumbre de los calzones. Allá es el calzón <risa> no a... amarillo. ¿El calzón amarillo sí, qué? Sí, para la buena suerte. Ah, para. Y utilizarlo al revés. Ah, sí, mm -hmm. el, el, mm -hmm. pero eso es en Año Nuevo, ¿no? Así es, sin en, Nuevo. En el... Dice: el bolo es para los niños, pero siempre se mete a los adultos. No me metí. Sí, sí la yo, verdad, porque yo me metí. tenía yo que eh, vivir esa experiencia. Dice, dice Jairo Sakuma, en Perú también toman demasiado. Deja ver, Alexa, volumen 7. Alexa, buenas noches. Buenas noches. Alexa, de la quiero empezar a organizar la gran celebración. Alexa cancela Alexa volumen 7. Alexa, ¿qué países de Latinoamérica consumen más alcohol? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2018, la República de Seychelles es la que más alcohol consume per cápita con un promedio de 20,5 litros de alcohol puro que consume cada persona cada año. Eso es casi el doble del consumo promedio per cápita de los Estados Unidos. Es lo que... No por allá, sino aquí. Era lo que le dije en Latinoamérica, pero le valió uno. <risa> Este, Buenas noches, gente. Bueno, vamos, dice aquí en Perú también toman demasiado. Eh, tenemos aquí ya el WhatsApp, por si... Vamos a poner el número de telefónico también, por si quieren llamarnos sin contarnos historias de... ¿qué te parece bien? Historias paranormales que tengan que ver con el frío. <risas> historias mm. paranormales que tengan que ver con el frío. Yo pero ya sí. conté una, ya conté la de El Trenazo de Saltillo. Así que en Chiapas consumen es. un chingo, pero coca se pasa nada. Ah, sí. sí, en Chiapas hay un, uh, hay un pueblo donde solo consumen Coca-Cola... Eh, así ah, tú me contaste eso. Y, y están los anuncios de Coca-Cola en la entrada del pueblo y todo, así. O sea, es como el pueblo que este... Que más consume. Que más consume ¿Sí? Coca-Cola. Uy. ¿Sabe que, ¿Sabes qué he notado? Mm. Que el sabor de la Coca-Cola aquí es diferente en Colombia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí cómo sabe? Aquí es más... más... o sea, como... O sea, no sé cómo definirlo. En Colombia es más cruda y en aquí es más dulce. ¿En Colombia es más cruda? Sí, o sea, no tiene como tanta azúcar. Ah. Entonces no sabe cómo, o sea, para los que no sí. saben, les sabe bien. Uh -huh. Pero ya probando las dos, allá y aquí, aquí es más dulce, más dulce. Oh. Uh -huh. Dice John Piratón, es que aquí es de caña. Con razón. Si es así, pues con razón. Mira, Alejandro Castro dice, ¿existe el abominable hombre de las nieves? Oye, sí, buen, buen tema porque estamos a, a preguntando sobre historias que tengan que ver con el frío y está el abominable hombre de las nieves. Fíjate que aquí en Toluca, ahorita que, que recuerdo de eso del abominable hombre de las nieves, el Yeti tiene muchos años, yo no sé, no, no tengo seguro ahorita en qué año es cuando cuando se empieza a hablar de el Yeti, tal cual, pero ya se hablaba de simios, de hombres simios, en lo que eran eh, en Asia, China, y demás ya se hablaba de hombres peludos, eh, el Yeti, se habla también de que es un ser homínido, como un gigantopithecus, de color blanco, eh, que deja sus, sus huellas en la nieve, incluso los los ¿cómo se llaman los que meditan, los, eh, los budistas, budistas, sí, sí, uh -huh. eh, eran los que encontraban y descubrían las huellas y demás, pero aquí en México yo recuerdo que hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, mucho tiempo donde todavía no había urbanización como ahora la conocemos, en el, el volcán elevado de Toluca era un sitio donde en aquellos tiempos, caía nieve, todavía cae nieve, pero en aquellos tiempos caía más, entonces se mantenía más nevado durante todo el, el año, y recuerdo que había una torre en, en la cima del volcán Chinalteca de Toluca que transmitía, ya, ah, ya ven que por la radio y demás cosas, pues se necesitaban muchas antenas, y entonces una de esas antenas que le servía para comunicación del CV, el CV era un, un radio, un CV, el que traen los traileros, que traen los taxistas y demás, pues desde allá estaba su, su centro de operaciones, ¿no? Desde allá había una casita, un, un, un cuartito nada más de donde estaba el que da, mandaba señal y el que recibía mensajes y demás, el mo, mo, modulador, el modulador estaba allá en la cima del volcán Chinatecan, transmitiendo y bueno, eh, contó una, una vez uno de estos moduladores que en las noches que sí se escuchaban sonidos como de un animal, como de una bestia que rondaba este, este cuarto que se encontraba allá arriba en las torres y que se escuchaba como que gruñía. Entonces eso yo recuerdo que desde niño me impactó al saber eso porque era como describir lo que es el yeti, pero uh -huh. acá en Sinaltecas, en el Toluca, en Toluca, pues sí si es si hay bosque, todo elevado de Toluca, pues hay bosque, pero digo, no creo que tan, sea tan grande como para que una bestia tan grande se oculte. Pero bueno, si esta persona dice que escuchaba gruñidos, rasguños, pisadas, ruido, pues tenía que ser un animal grande y la verdad sí Animales grandes en este volcán Chinalteca, no hay por mucho que no. puede haber, eh, no, sí. ni, ni lobos, no, no hay lobos. Por mucho tendrían que ser eh, chacal, no, no, no chacales, no, esos son de, de África. <risa> este coyotes podría haber sí. sido coyotes, pero bueno, ya me imagino y me, y me imaginé siempre desde chico cómo, cómo es que esos moduladores, porque se quedaban allá por dos días, me parece, o por 24 horas y un taxi, uno de los carros, tenía que subir hasta la cima del volcán para hacer el cambio de turno de moduladores, entonces iba por, por quien estaba y dejaban a otro, así que pasaba un día y pasaba la noche, y así se iban turnando, y todavía se encuentra la carretera que te puede llevar hasta, hasta la cima del volcán en al donde está pues a un, una horita más o menos de camino de de las lagunas, porque en el cráter, el cráter se, pues, dejó de ser un inactivo, bueno, es un volcán inactivo, ¿Está tapado? Ajá, y se hizo una oh. laguna, entonces están dos lagunas ahí, en la laguna del sol y de la luna, y todavía no ha sido el volcán, ¿verdad? No, no, no, no. Eh, Y es que en estos tiempos se puede ir, pero ah, hay mucha gente que porque nieva, nieva, nieva, ¿no? Nieva, nieva o nieva, nieva, nieva. Eh, no es nieva, ¿sí? sí, creo que porque es de bar. va mucha gente y entonces ya no disfrutas como lo mismo porque se hace fila de autos, es un relajo para estar subiendo en automóvil y demás, por eso eh, es complicado en estas fechas y aparte que hubo un tiempo que empezaron a robar ahí, a saltar a, la, a los visitantes sí. y demás, entonces pues ya, se no, de peligroso, entonces. ya no es tan seguro, pero yo como scout sí fui algunas veces, uh, bueno, sí fui varias veces, la verdad, al volcán, y todavía ya también de grande, pues sí he ido, sí he subido ahí la cima, el, el, el, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, hay dos cimas en donde puedes llegar, pero también recordamos que cuando era scout, había una historia de que uno de estos Scouts, es que los Scouts son muy, muy dados a vamos tú y yo, o sea, dos personas, tres personas, vamos a acampar esta noche a tal lado, ¿no? Siempre tenemos como, o teníamos o, o tienen esa forma de ser. Eh, por ejemplo, yo un día me fui que quería ver el atardecer, me uh -huh. fui como a las cinco de la tarde al, a la cima del volcán y esa historia, pues más sí. adelante se las cuento porque casi muero, casi pierdo la vida, sí, ese día casi pierdo la vida. Eh, por querer mira ver el atardecer al volcán. O sea, pero te fuiste acompañado. Sí, sí, ah. estaba aquí, estaba con dos, con dos amigos y les dije, vamos a ver el atardecer, pero yo quería ver el atardecer, mira cómo me lo imaginé. Me lo imaginé subir a la cima del volcán, ese era el pico del águila y el otro es el... no me acuerdo cómo se llama el otro. Subir a la cima, me imaginé hacer una fogata en la cima, eh... Comprar comida y estar con un cafecito caliente y comiendo algo y viendo el atardecer, pues desde mm. la cima del volcán. Yo me lo imaginé así. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, ya se los voy a contar. Este, primero, como iba con dos, dos íbamos dos compañeros más y una, otro amigo, pues éramos cuatro, les dije a mis dos compañeros: eh, eran dos gorditos, todavía yo no, no le medí. Y eran dos gorditos que iban conmigo, oh, si de huevo es el mejor modo de molloverso! dice Paola, reina de los morollos. Hola, Gracias, Paolita. Paola. Entonces les dije: este, llegamos a un oxo y les dije: tenemos una, una mochila, compren lo que ustedes quieran, lo que vayan a comerse, compren. Y pues imagínate, estos dos, dos gorditos que no tenían llenadera. Yo dije, pues, ¿van a comprar algo para comer, para cenar allá ella? No, no. O sea, sí okay. se atascaron galletas, papitas, dulces, refrescos, jugos. O sea, de, empezaron a... Llenaron la pinche maletota. Y les dije, lo que ustedes... Eh, lo que ustedes compraron por ustedes lo van a cargar, ¿eh? Entonces yo no sé cómo le vayan a hacer. Y ya llegamos al volcán... A la, a la cima donde se puede dejar el auto y después empezar a, a caminar para, para llegar a la cima y pues para empezar pues yo iba yo iba cómodo, mi otro compañero también pero los dos gorditos se iban eh, cambiando la mochilota de comida y, y yo y nada más se atascaron de comida. dejé que, que me fueran <risas> siguiendo y que me fueran siguiendo pero la verdad no me di el tiempo no me di el esfuerzo, no me di la altura no me di nada, para mí fue como vamos y ya, ¿no? Pues ya que estaba ya, ya sentí el peso, ya sentí la altura, sentí el cansancio Dale. y todo, y pues yo iba mal y ellos iban peor y después ya se estaba anocheciendo wow. y yo dije, rápido, que quiero que veamos el atardecer, el sí, anochecer y, estás y bailando, pues imagínate <ríe> sí, y que ya que estábamos llegando por ahí cerca de la cima, que empieza a llover y y dije, no, yo, yo tengo que llegar, tengo que llegar a la cima antes de que se meta por completo el sol. Llegué justo a la cima, justo cuando el sol estaba dando sus últimos rayos rojos en el horizonte. Ay. Cinco minutos tuve para tomarme una foto, para tomarme tres fotos, fueron tres fotos, pum, pum, pum. Y le tomé una foto a mi amigo, los gorditos no habían llegado, se quedaron en el camino, Ay. ya no los veía. Y de pronto me dice mi amigo, vámonos porque... Viene una tormenta eléctrica Dios mío. y venía una nube grandotota, pues desde allá arriba se ve todo el cielo, se ve todo increíble y se veía cómo venían cayendo rayos. Oh, y dijimos, madre, si ahora no, bajamos, había, donde ni no había ni una uh, piedra no. donde te podrías meter abajo, ni una, ni una piedra y ahí vamos para abajo, se oscureció, traíamos solo una lámpara, pues imagínate, pues que eso está resbaloso, está empinado, está de todo y, y llegó rapidísimo la nube y empezó a, a caer los rayos y yo tenía una preocupación inmensa porque traíamos pues cosas de metal y cualquiera de claro. pues, estos te cae un rayo, íbamos por la, por la orilla para llegar a la cima pues pasas un como una pura orillita y se dejó venir la tormenta y el viento y la lluvia y yo recuerdo que ya no veía nada, se oscureció todo ya no veía a los gorditos, eh, sí. ya mi amigo se bajó antes porque traía una bicicleta, y entonces él se, se fue con la bici porque le dije, bájate porque te va a caer un rayo, sí. se fue él solo y me quedé hasta atrás solo, y empezó a, del, como que del, en el cráter se hizo como, no sé si algo de viento se formó ahí, y empezó a aventarme el, la lluvia y el viento, y, y ya no veía nada, ya no veía nada, y sentía como caían los rayos y todo, y fue horrible, yo ya no sabía cómo hacerle, eh, empecé a bajar, a bajar, a bajar, me iba cayendo, prendía la lámpara, mi amigo tenía una lámpara, entonces él, él me hacía señales con la luz hasta el fondo, y con esa única luz me iba guiando, a los gorditos ya no los vi, pero también traían una lámpara. En un momento, pues, los pasé. En un momento los pasé, pero ya los gorditos se habían quedado y pues yo dije, algo aquí va a suceder, porque la tormenta sí. eh, o me mata a mí o mata a mi amigo o mata a los gorditos. y Pues, afortunadamente, no sucedió así. Yo después de no sé cuántas horas pude bajar y alcanzar a mi otro amigo, pero los gorditos se tardaron mucho más y terminamos eh, mojados, terminamos espantados, no comimos nada, no sacamos nada de, de lo que llevábamos para comer y me puse a pensar que, que arriesgué ahí la vida a lo tonto porque un no? rayo si nos hubiera caído, sí. nos hubiéramos hubiéramos muerto ahí, ¿no? Sí. Porque te atrae, atrae la, los metales, pues te puede Sí, claro, si no hay nada, si, o sea, si no hay nada alrededor, así como que atraiga eso, pues claro, uno, uno con la energía que tiene, pum, nomás Sí, eso. yo creo que con ya. la, yo creo que con, con la misma energía, ¿no? Sí. Y tengo ahí los videos, tengo videos y fotos, les voy a, les voy, aunque no se vea nada, a lo mejor les hago un video para este nuevo canal que se llama Ruta del Misterio. sí. sí. Voy a hacer uh -huh. esa historia, voy a encontrar esos videos y aunque no se vea nada, pues a lo mejor se escucha uh -huh. y pues a, a, con el solo audio pues se darán cuenta, ¿no? Cómo es que estaba y, y pues sí, yo creo que les voy a subir ese video en el canal de Ruta del Misterio. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues no sé, o sea, estaba bien güey, fue apenas <risa> en el 2000... 15, yo creo sí fue en el 2015 ¿Y, lo, y después que te encontraste con tus amigos los gorditos, que te dijeron sí como, se atrás y como traíamos nosotros lámparas y como pues porque conocemos ya un poquito de campismo y eso pues eh, hacíamos señales con las luces para que ellos se fueran guiando aunque ellos no conocían el volcán, nunca habían subido uh -huh. yo los llevé eh, y los abandoné <risa> Yo los llevé y los abandoné. Pero sí se quedaron atrás, sí. sí es que se quedaron ah. atrás. Se quedaron atrás de ida y se quedaron atrás de regreso. Uf. Eh, pues ellos llegaron ya que después de que les hacíamos con las luces. Ah. Podían ver, es que se volvió negro, todo, todo absolutamente negro. Obviamente entonces las luces que nosotros emitíamos, sí se veían. Entonces ah. con eso se fueron guiando hasta llegar. Más o menos, ¿qué altura tiene esa...? El, el volcán 3500... No, pues quien llega ya se ahoga uno Pero que sí, 3500. ¡Alto! Dice terror paranormal. ¿Usted es el famoso Oxlack? ¡Wow! Muy reconocido su trabajo. Perdón por la ortografía. Este, no. Yo soy Oxlack. Oscar. Que no te da vergüenza decirte nada Oxlack. ¿Acaso no te sientes orgulloso de ellos? ¿De los gorditos? Sí. Uno tenía... Uno tenía como 20 y el otro tenía como 23 Más o menos era su edad. Sí estoy orgulloso de ellos. Bueno, no tanto. Muchos gorditos. <risa> <risa> Dice, ¿Tacho era uno de esos gorditos? No, no, Tacho no era uno de esos gorditos. Pero para una persona que no tiene un estado físico así muy bueno y subir, subir eso que está como a una altura bien tremenda, yo sí me imagino que, pues, es bien duro. Sí, se han muerto personas. En los últimos años eh, se murieron personas ahí porque se resbalaron o porque a la hora de bajar no tomaban el camino que, que en, el, en el camino, hay un camino, entonces no tomaban ese camino para llegar al que desciende y tomaban otro que los mete más como a, a las faldas del volcán y al bosque y entonces se pierden. Entonces, oh. sí, sí. Gracias, Paula Reina de los Morollos, gracias. También tengo otra aventura ahí en el volcán. Este, pero pues. Acampar es chévere. A mí sí me gusta. Una vez, ay, es así, es así. esa me hiciste acordar de una vez que acampé Ajá. fuera de Bogotá. <risa> me río de mis aventurillas. Ah, pensé que le ibas a contar. ¿Te la cuento? Sí. Pues hay un. Bueno, a, a las afueras de Bogotá hay un lugar que se llama Funza, si no me equivoco. Eh, nos fuimos a acampar con varios amigos, éramos como cinco en total. Y llevamos la carpa, llevamos, bueno, ellos llevaban otra carpa, nosotros llevamos otra carpa, eran unas carpas bien grandes, bien. Y resulta que nosotros no nos dimos cuenta y empezó a llover, o sea, todo estaba bien, todo estaba bien durante el día y todo. Pero de noche... Eh, empezó a llover y no nos dimos cuenta de que esas carpas no eran impermeables. Eh, hay algunas que tienen como un plástico para cubrirlas cuando llueve. Sí. Esa. Uh -huh. Pues no se llevó y se inundaron esas carpas. Yo dije, A mí no me importa, yo me voy a dormir y me dormí en cunclillas. amor en cunclillas, me, me agaché y me dormí así. En cunclillas me dormí porque yo dije, Pues a qué, qué, qué se va a quedar uno parado haciendo qué. Entonces dentro de la carpa el agua, eso se sentía el agua que bajaba así por esa, por esa montaña así y no caminaba y era mojado todo eso. No, eso al otro día cuando amaneció. Yo vi a todas mis amigas con el cabello así, todo despeinado, porque se, se acostaron en el piso, sí. y todo estaba mojado, pero, y ellas todas peinaditas, pues claro, se les dañó los peinados. Sí, y, eso, y con frío, supongo. Con frío, eso, salieron todas despeinadas, eso, no. Pues claro, más de uno se enfermó ahí. Ese, esa noche sí fue horrible, porque tronaba, llovía, o sea, eso era barro por todos lados, o así sea, nos fue una noche horrible, pero pero bueno, acampar es chévere, a mí sí me gusta. Dice Eduardo Maldonado, eh, habla del secreto de la montaña. Bueno, les voy a platicar esa otra que tuve en el volcán, era, estaba más chico en esa ocasión. En eh, los Scouts hacemos algunos eventos de, eh, con mapas, y sobre los mapas tenemos que seguir las coordenadas hasta llegar a diferentes puntos. Entonces era una competencia con mapas, guiarnos por mapas. Eh, empezamos en una parte de Toluca, y nosotros no sabíamos a dónde nos llevaban las coordenadas, pero poco a poco nos fuimos acercando al volcán. Eh, pasamos todo el día caminando, corriendo y demás llevábamos nuestras mochilas, en las mochilas llevábamos alimentos, llevábamos sleeping, llevábamos cobijas, llevábamos termos, llevábamos cosas para sobrevivencia, para acampar, eh, cosas de primeros auxilios y demás. Entonces, yo tenía muchas ganas de, de ganar, era una competencia a nivel eh, grupos, yo quería ganar, yo quería ganar esa competencia, así que yo le daba con todo, a mí. yo no sabía, la, la verdad que quienes conocían del mapa y de leer el mapa con brújula eran más mis compañeros, yo no, entonces les dejaba a ellos que pudieran descifrar las coordenadas y ya la dirección que nos dijeran yo caminaba y ellos me seguían porque yo quería ganar entonces iba súper rápido ya llegamos a la tarde en las faldas del volcán y bueno uno de mis compañeros ya no ya no podía ya tenía ampollas en los pies entonces le, le dije que me diera su, su mochila para que pudiera pudiera seguir avanzando porque pues le pesaba la mochila y yo quería ir en los primeros lugares así que yo llevaba ya dos mochilas y seguimos avanzando, seguimos avanzando, y después el otro otro de mis compañeros, éramos cuatro, se tronó también y me enojé porque por su culpa no iba a perder y le quité la mochila también y dije yo me las llevo, ustedes caminen, solo síganme el paso y seguí yo caminando, caminando, caminando y cuando volteo ya no venían y yo me, me enojé mucho. Yo era muy competitivo. Yo Ay. siempre quería ganar. Y dije, no, que se queden. Y yo seguí avanzando. Pero pues yo ya no traía mapa. Yo no traía la brújula. Yo no sabía el camino. Me seguí caminando, me seguí caminando. Y pues yo ya no seguí el camino. Me empecé a meter en el bosque. Me empecé a, a caminar. Empecé a subir, a subir, a subir. Pasé una carretera y seguí subiendo y empecé a, a, a subir al volcán subí subí sin parar y en un punto donde se acabaron los árboles y empezó la montaña sentí me, me detuve por el cansancio y sentí un mareo encabronado así que ya todo me estaba dando vueltas traía tres mochilas me la mía ahogando. y la de ellos dos pues ya de la energía que había hecho ya no tenía energía sí. Y entonces dije, si me dejo, si me siento, si me arrodillo, si me dejo caer, no me voy a levantar, ya no tenía nada de energías. Entonces empecé, a, a, a agarré la, la mochila de los compañeros y les empecé a escurcar, estaba buscando agua y encontré unas tortas. ¿Eh? Encontré unas tortas y mira, las agarré y recuerdo que de unas mordidotas comía, comía, comía tortas me acabé sus, sus tortas que traían sí. los, los muchachos y también encontré agua y todo, sí. lo, hice, todo sí. lo hice de pie, todavía estaba empinado y seguía de pie y me tomé el agua y fue como cuando Popeye se tomó sus espinacas y se las comía, así que... Claro, no tenías energía. Me dio energía sí. y pude seguir, seguir, seguir, seguir y sin conocer, sin saber el mapa, sin tener brújula ni nada, llegué a un, a un caminito, seguí el caminito y me llevó, me llevó justo a donde se terminaba la competencia, ah. ¿no? Que ah. era uno de los refugios del volcán. Entonces llego y ya así como, pues ya llegué, ya ganamos, ¿no? Y dijo, no, no tienen que llegar todos, ¿Todos? juntos. Entonces me súper enojé, hice berrinche, ¿Sí? me regresé con las tres mochilas a buscarlos. ¿Te regresaste? Todo, me regresé no. todavía a buscarlos. Los encontré. Yo no me un arrast... Tremendo camino. Para los tú. arrastré. <risa> No. Llegué, no, no hice el coraje de mi vida porque no ganamos, o quedamos en claro. los últimos lugares, este, yo todo sin energías, y lo que más me enojó fue que llegando, en lugar de decir, este, ok, descansen, tomen sus alimentos, no, llamaron y nos pusieron a hacer este, competencias entre, entre grupos, de correr, subir obstáculos, bajar, hacer luchas y demás, y yo estaba muerto, y saqué fuerzas de flaqueza, y fue uno de los campamentos que, que más me, me costó, pero bueno, ahí casi otra vez en el volcán, bueno, la primera vez me quedaba ahí por, por llevármelo así, y ahorita me acordé de otra, de otra historia paranormal, ahora sí, nos eh, ¿Sí? ahí en el volcán, ya hablando de historias paranormales, y que nadie habla para contarnos historias paranormales, no tienes abierto el cosito, sí, aquí está el cosito, ¿Sí? mira, ah, bueno esta eh, cosita la vale, gente no ha hablado. Vale, vale. Eh, otra historia en el volcán, pero esta es paranormal. Esta me gusta mucho. Hasta hice una hice un cortometraje con esa historia. Y de hecho le le pasó a Antonella, su amiga Antonella. Uh -huh. Sucede que también otro grupo de scouts es muy común que vayan al volcán. En el volcán hay refugios. Están son tres refugios. Eh, donde la gente puede llegar y quedarse una noche, son como cabañas, y se quedan a dormir ahí, no hay luz, no hay nada más que para hacer fogata ahí adentro, y es precisamente es un refugio para que no te quedes a la intemperie, para que no te congeles, para que estés en un lugar donde te tape el viento, donde no te ataquen los animales, en donde no estés expuesto a la naturaleza, entonces este grupo de chicos fue, de los scouts fueron y se quedaron en el refugio, y bueno, la historia va así. Ya habían cenado, se tomaron su lechita, sus galletas, y hay un cuarto dentro del refugio en donde hay como, como literas, pero de cemento, como si fuera la cárcel. Yo sé que no, no han estado en la cárcel, pero ahí como si fuera la cárcel tienen de cemento, y pues ahí se, se acostaban los chicos. Entonces de pronto... Una chica empezó a gritar en la, a mitad de la madrugada, mm. empezó, empezó a gritar, empezó a retorcerse y oh. los chicos se espantaron y prendieron las lámparas y la vieron que estaba que ya estaba en el centro de la habitación retorciéndose y gritando, entonces los chicos trataron de, de calmarla y vieron que estaba dormida, trataron de despertarla pero no despertaba. Entonces eh, se preocuparon porque ella estaba como poseída. Uy. o sea, Ella no reaccionaba a su nombre, no abría los ojos, eh, estaba solamente gritando y, y golpeando, tratando de, de defenderse. Entonces los niños se desesperaron, los chicos, porque pues, no, no eran grandes, eran jóvenes como de 16 años. Eh, pues llamaron ya a los jefes para poderles Oy. poderla ayudar y la detuvieron de las de las extremidad, extremidades de las de los pies de las manos para para agarrarla Ajá. y tratar de despertarla no la cacheteaban le gritaban le echaban agua y bueno fueron momentos así de angustia de que esta chica estaba como poseída estaba como no estaba en sí no reconocía a nadie y cuando ya como que regresó en sí que despertó eh, pues Dijo qué pasó, ¿no? Porque, porque están todos aquí, no ¡Ay! se acordaba de nada, se ni, ni por qué había pasado eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, quedó en un, en un susto, pero más adelante eh, recuerda qué fue lo que sucedió. Ya se le vino el recuerdo de qué era lo que le había pasado. Durante la tarde, ellos hicieron actividades ahí en el volcán, que hacen juegos, que hacen dinámicas hacen este pues cursos como de orientación con las estrellas con el viento etcétera no ahí en los scouts te enseñan muchas cosas y entonces anduvieron por el volcán haciendo actividades pero eh, las pañoletas como las que tengo ahí atrás me pasas esta pañoleta de azul Ay, qué para, horrible. para poderlas explicar mejor Ok, estas pañaletas pues como las traen así, eh, este nudo, este nudo antiguamente se, era un, un nudo especial, es decir, a, a, cuando te dan tu promesa, esta es una promesa, cuando te dan tu promesa y que haces todo para que te la den, ahora ya se las dan así de, ya compra tu pañoleta y te la pones, antes te la tenías que ganar, antes te tenías que saber la ley, saber, saber la promesa, y hacer muchos méritos para que te dieran tu promesa, que es esta, y te daban un nudo, este nudo significaba algo, de acuerdo a, al jefe que te lo daba, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a cómo eras, te, se te daba un nudo, pues bueno, esta chica pues tenía su nudo de la promesa, y en las actividades el nudo se le cayó, se le cayó el nudo, y entonces ella se preocupó porque era su, el nudo de su promesa, entonces, en donde andaban jugando y haciendo todas las actividades, lo, lo, lo buscó y no lo encontró. Y pues la preocupación es de que no puedes traer tu pañoleta, sí, no sé. así, Ajá. así no la puedes traer. Ni tampoco amarrarle un hilito, no. Eh, el scout siempre se, se tiene tiene que ser eh, responsable de sus cosas, tiene que ser pulcro, tiene que ser oh, ordenado, sí, ¿no? Traje completo. Es este, sí, pues, ¿cómo se llama esto? Los, ¿cómo se llama? Que te, que te enseñan a hacer cosas disciplinado. disciplinado entonces pues se preocupó por su nudo que era de la promesa y que no podía traer su pañoleta así y bueno ese día habían terminado las, las actividades gracias a Leonel y Álvarez que nos mandó un super chat, gracias gente por los super chats Leonel Álvarez se preocupó por, por su pañoleta y se fueron al refugio en el refugio cenaron y se fueron a dormir. Y qué sucedió. Ella cuenta que, estando dormida, que se salió, se salió de la de la cabaña, se salió del refugio, y que fue a buscar su nudo. En el en la montaña, en el en el este, volcán de noche, fue a buscar su nudo porque se quedó con tanta ansiedad de que no encontró su nudo, que en la noche se salió a buscar su nudo. Y que cuando estaba buscándolo entre las hierbas, entre las piedras, entre todo eso, que de pronto una, Ay. una silueta negra la, la agarró. Y, y se le metió. Y cuando la agarró, ella empezó a forcejear y la silueta la, la sujetaba, no la dejaba regresar. Y entonces era eso que, que estaba sucediendo. Mientras ella estaba, su espíritu estaba allá afuera en el volcán, peleándose con esa silueta negra en, en el cuarto, estaba como poseída. Uy. O sea, la, esta cosa la, esta cosa negra no la, no la dejaba regresar a su cuerpo, como que quería tomar su, su cuerpo. Se lo hubiera quedado ahí, pero se le salió. Sí, entonces Uy. por eso... Esa, eso era lo que le había pasado a ella. Que en la noche de tanta ansiedad que tenía de por su nudo, se salió, pero se salió en, en el espíritu. Qué raro, ¿no? Esas cosas, ¿por qué será que pasaban? También allá en Colombia, eh, no sé si tú has visto algunos videos donde hay militares Ajá. que están en la selva y son poseídos también así. Se les meten cosas raras. Perdón, perdón, es que me está diciendo que no sirve el WhatsApp. Eh... A ver, 1127, se nos lo habrá escrito ¿no? ¿sí Chame A ver, yo le llamo para ver, a lo mejor... No te acredito mi teléfono, pero si es WhatsApp sí entraría, ¿no? Sí, sí. ¿Está prendido o no tiene...? Sí, tiene, pues... sí, tiene que... Hola, ¿qué tal? Hola, mi hermano, buenas noches. Mira, yo te tuve que llamar porque creo que no entran las llamadas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estás en Relatos Oscuros. Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, pensé que te, eh, no sabías. Mi hermano, pues cuéntanos una historia. Qué bueno que, que nos llamas. Eh, quiero contar acerca de la vez de... que tuve una experiencia bastante extraña. A ver, a ver, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos eh, con tu... Nombre. No hablo sé si una vez de muerte del ego, la muerte mística. ¿La muerte del ego? Ajá. No, no, no me suena. Ok, bueno, te cuento. Es como, por ejemplo, que cuando pasas algo así como la despersonalización, ajá. por ejemplo, te olvidas de quién eres, de lo que has hecho, de todo tu vida. Sí. La despersonalización. Bueno, justo, Se te olvida todo. Ah, justo me pasó hace poco. ¿No es como amnesia eso? ¿No podría ser como amnesia? No, lo que sucede es que tuve como una crisis de ansiedad muy grande ok como que la mente estaba a mil por hora estaba corriendo la mente a mil mil mil por hora iba demasiado rápido y después de eso eh, como que sentí como que primero muy fuerte en la cabeza después me pasó al corazón y después todo el cuerpo me hacía una sensación muy muy extraña ok tenías algún Pero, problema grave? No, Mm, sí, no sé qué pasaría. En un momento empecé a ver como que todo como si estuviera en cámara lenta. Ok. Estaba en un salón de clases y luego mientras estaba en el salón de clases me quedé viendo hacia el horizonte, hacia la ventana. Y cuando estaba viendo hacia la ventana, todo, todo, absolutamente todo lo vi en cámara lenta. Como que por un momento me olvidé de, pues de mi persona absolutamente. sí. Eh, y después de eso pues así fue un momento, luego sentí como demasiada nostalgia como que se me olvidó todo lo que sabía absolutamente de mí sí. y luego me dio bastante nostalgia, empecé a llorar demasiado lloré, lloré, lloré, lloré, lloré, lloré demasiado y luego ya eh, luego ya se me pasó, pero es algo bastante extraño, se le llama muerte mística muerte mística se le llama Sí, para que eso, sí. Después. Eso no es te... un tema bastante interesante. ¿No tendrá que ver con la ansiedad, por ejemplo? Pues a mí me pasaban los ataques sí. de ansiedad, algo así. Sí, yo creo que es algo relacionado de eso, a los ataques de ansiedad. Uy, sí. no, pero sí es como la muerte chiquita. Sí, es algo así parecido, pero es bastante interesante. Ya después investigué, sí me dio mucho miedo de primero, pero después como que sentí una calma enorme. Oye, pero en esa despersonalización, ¿puedes hacer cosas que te arrepientas, por ejemplo? No sé, igual, o sea, puedes estar conviviendo con personas y, y pues tal vez las personas te puedan ver como de una manera extraña porque te comportas de algo, pues como no, como no están acostumbrados a que te comportes, si ¿me explico? Sí, que eso fue lo que te pasó una vez. Mira, estábamos, ven te cuento rápido, estábamos en un tianguis un día y, y, él, y él me dijo. Oye, mira que me siento raro, me siento como en, un, como en un sueño. Ajá. Y yo, ¿en serio? Y tú me dijiste que te sentías raro. Yo creo que fue por la ansiedad. ¿Y luego qué es eso? de mí? No, eh, que tú, tú decías que te sentías como entre un sueño, que, que, que los movimientos tuyos se hacían más lentos. ¿Estaba borracho? No, no. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. De pronto tú no te acuerdas, pero sí, yo te dije, ¿en serio? ¿Te sientes así? Y... y, y me decías que todo se veía lento las personas más lentas, o sea, me decías que, que se, te sentías en un sueño. ¿Y por qué no me acuerdo? Porque, pues, la mayoría de cosas se te olvidan, me imagino. Uy, ¿A ti? ¿y tú cómo te acuerdas? O sea, ¿tú te acordaste de tu despersonalización o te tuvieron que decir? No, es que justo como, como doy clases en una primaria, estaba en, dando clases, soy maestro de primaria. Sí. Y estaba en el salón de clases, estaba con mis alumnos normal, sentaba en el escritorio y o sea fue fue en un, un momento en el que pues, me olvidé totalmente de mí me olvidé eh, completamente de que estaba a cargo de un grupo empecé como que a vivir el presente pero pues no sé como nunca lo vivo me no explico, o sea el presente en todo su, en todo su esplendor por así decir Uff oye eso estuvo feo pero a mí, a mí me dio mucho miedo, me dio demasiado miedo ¿Los ah. niños se dieron cuenta de que algo estaba mal? No, pues ellos seguían en lo suyo. O sea, como son personas pequeñas que yo creo que están libres de prejuicios, eh, pues no, pues ellos seguían en lo suyo trabajando. Oye. Nada más que sí me vieron que de repente se me salió una lágrima, y me preguntaron, profe, ¿qué le pasa? Uy, claro. no, no, no, me acordé de algo. Me acordé de mi hermana, me acuerdo de sea, algo. no sé, sorprendente para ti. Nunca me había pasado. Uy, no. Pero, eso, pero empezó con un ataque de ansiedad. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace poco, fue hace algunos días, creo que hace como unos dos o tres días. Uy, apenas, y te estás medicando, <risa> te llevaron a algún eh, lado. Pues sí, no, le preguntó una amiga que es enfermera y me dijo que pues era un ataque de ansiedad, que probablemente haya sido ah, eso, esa es la explicación uh -huh. más lógica. Y pues me dijo que me acostara en el piso, que me pusiera un pollo en el cuello y que pues de esa manera se pasaba, pero sí fue como que algo que en ese momento sentí que estaba, o sea, totalmente en el presente, que en cualquier momento me podía morir, me explico, que si miraba a los ojos de una persona y que si me quedaba viendo a los ojos de esa persona, me iba a perder el sueño de esa persona, por así decirlo. No manches, Ay, no. Sí, algo, no sé, me dio mucho miedo. Eh, sí, pues pudo haber sido ansiedad, pero un ansiedad. es horrible eso de la ansiedad. Sí, es horrible. Sí, hay gente Pero bueno, que... era eso lo que quería contar. Es un tema no. bastante interesante. Sí, aquí podríamos después conseguir a alguien que sea un psiquiatra y que nos hable un poquito de, esos, de ese tema de la ansiedad. Es importantísimo lo que nosotros tenemos en la mente, en la cabeza, y que Uh -huh. a veces nos comportamos sin saber que tenemos un, un problema mental. Uh -huh, exacto. De hecho, hasta, o sea, que son, es como que también investigué, ¿verdad? Y según era algo así como alcanzar el nirvana, el estar en plenitud con todo, el saber que tú estás con todo, o sea, que, tú, que todo está en ti y tú estás en todo, por así decir. Pues ya era como morir, ¿no? Sí, era algo así, Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, ya está. Pero sí, hubo un, un momento en el que en el que escuchaba las voces de las otras personas que absolutamente pues, no tenían nada que ver conmigo, pero como que pensé o pensaba que me hablaban a mí. ¿Me explico? O sea, como que todo lo tomaba absolutamente de manera personal. Sí, pues mira, te recomiendo que vayas a checar eso porque no se te va a quitar así de simple. Y la verdad, a mí el medicamento me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces yo sí los aliento a que vayan directamente a un psiquiatra, que los mediquen, porque eso ayuda muchísimo. Sí. Eso fue lo único que a mí me ayudó, la verdad. Yo lo intenté de mil formas y solamente yendo al psiquiatra fue donde realmente me ayudaron. Sí, debería ir a checar eso también. Pues Pero bien. bueno, eso era lo que quería contar. Igual después, si tienes tiempo, pues ya lo investiga Te llama Muerte Místico, Muerte le Bueno, al menos así yo quise... Eh, pues como adjudicarlo, yo sé que fue un ataque de ansiedad, sí, pero pues en un momento sentí eso también, en la despersonificación completa y que me no, no está pasando, ¿verdad? Pero bueno. Wow. Creo que sí, mi hermano, y pues eh, nos cuentas, a ver cómo, cómo te fue, si te da otra vez o si ya no te da, etcétera, pues nos vuelves a llamar. Pues claro. Sí, claro que sí. Gracias sí. por tener la llamada, muy sí. amable. bien, saludos. Saludos. Vamos a intentar llamar a nosotros para ver si entran las llamadas, porque... Sí, que raro, dicen que no. Dicen que no. Que ¿cómo? no entran. ¿Cómo me llamo? Este, Oslan, ¿verdad? Ah, mira, si entró. Ah, mira, sí, entran. Mira, sí entro. Sí entran. Ya no tuve que llamar, ya nos... me enseñaron que sí entran. Hola, ¿cómo estás, mi hermano? Un abrazo hasta la Vera de la Cruz. Buenas noches, Oslan ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias, ah, sí, a ver. Te escucho, a ver, ahí, ahí. Ahí nos escuchamos bien. Ahora sí, ahora sí, ya. No, no, no te escuchaba. Eh, te mando saludos, las de acá de Veracruz. Este, te estaba escuchando lo que decía la persona que te llamó uh -huh. y, y me llamó la atención porque me pasó algo parecido, pero cuando me accidenté en mi motocicleta hace como 10 años. Sí. Yo tenía una itálica de las. Primerilla está allá del 2008, una FPT 150, un uh -huh. bonito. bonito. Este, entonces iba a la carretera, a, la, a las casetas, y de repente un ADO eh, venía frente a mí, y yo venía en mi carril, él en su carril, pero atrás del ADO venía una camioneta que no me vio a mí. Entonces la camioneta quiso rebasar el ADO. Uh -huh. Y al no, al no verme a mí, este, íbamos a chocar ambos. Uy. Entonces yo rápido me dije a mí mismo, ¿qué hago? Si voy de frente, pues hasta ahí llegué. Uh -huh. Entonces lo mejor que, según yo, decidí en ese momento, una decisión rápida, fue que me salí de la carretera. Y sí, me salí de la carretera, este, pero no traía casco. Sí. Eh, y ni botas traía tenis. Entonces me salí, rodé, y como dos, tres vueltas, y yo me acuerdo que eran, eran las 3 de la tarde y era este, como por mayo, ya ves que hace un calorón por acá en, eso, en esa en ese tiempo, en esos meses. Sí. Este me acuerdo que vi la moto tirar, una moto blanca, y me paré, sí. me este, me, sí. me incorporé. Gracias a Dios sí. siempre eh, tengo una buena alimentación y hago mucho ejercicio. Creo que eso hizo que no me quebrara ningún hueso, ni me quebrara, la, ni me rompiera el cráneo, ¿no? Pero aún así, cuando me levanté, me sentí muy mareado, o sea, no, no, no, no pude incorporarme bien. Solamente me acuerdo que se paró un taxista y me dijo, ah, oye, te caíste, <risa> o sea, chocaste, o así. Uh -huh. Y me acuerdo ahí, y cuando me dijo eso, me volví a caer. Pero una vez que, que, este, que no sé, entré en coma, no sé qué fue lo que pasó, sentí como que, como que mi yo, como lo que yo era, como la persona que, que yo conocía de mí, se me iba olvidando. O sea, como que todo lo que yo era, todo lo que yo sabía, cómo me llamaba, todo eso se me iba desvaneciendo, en, en mi mente se iba desvaneciendo. Ya no me acordaba, de, ya se me iba como parando y iba entrando como, esto sí lo quiero explicar un poquito bien porque me ha llamado la atención desde ese entonces. Eh, iba entrando como en un sueño, pero la verdad, te soy sincero, es el mejor sueño, o sea, la, la, la mejor manera de, en la que es, de entrar en, un, en, en el modo ya ahora sí de, de empezar a dormir, pero ya no me quería despertar. O sea, me estaba empezando a dormir profundamente, pero era un sueño tan bonito, o sea, una sensación de relajación tan profunda, que la verdad ya no me quería este, despertar y mediante, me, me iba más durmiendo, me, se me iba olvidando todo, se me iban como apagando las luces, eh, y iba, según yo, este, caminando al lado de, de mi hermano, que ya falleció, sí. que se llamaba Rancés, mi hermano, mi hermano Rancés, este, eh, hay una historia bien larga este, acerca de él, que no sé si un día tenga tiempo de contártela, porque él este, lamentablemente, no se esclareció su muerte al final, si se quitó la vida o si se ahogó en un río, porque él sufrió en, a los 20 años, que se enfermó de esquizofrenia. Bueno, eso fue lo que le diagnosticaron supuestamente, pero todo fue tan rápido que la verdad no, no llegamos a una explicación totalmente certera si realmente lo que tenía él era eso, porque... Eh, era Fue algo tan tan extraño que lo que pasó, porque él gritaba que él estaba poseído por un demonio, él gritaba. Eh, mm -hmm. Me acuerdo de una de una este, ocasión en la que es, estábamos en, en la casa y de repente, así como si nada, él ya, ya está, se veía que ya se, eh, como que había perdido la razón. Sí. No de, no de gente de esta loca que empieza a este, aguacar, no. Sino que decía que, que se veía este, en el infierno, que se veía que los pedazos de carne se le uh -huh. iban cayendo de la piel y que veía este, demonios que se masturbaban al lado de, de, de él. Y, este, y es una experiencia, yo creo que... <coughs> Marcó mi carácter, marcó nuestras vidas, porque nosotros pues éramos una familia muy unida, imagínate de esas... Yo tengo 32 años y él era el... en ese entonces él era el mayor, tenía apenas 20 años él, me acuerdo, cuando cuando, cuando pasó lo que pasó. Fue tan rápido como en 4 o 5 meses. Este, o sea, de que le dio bueno, esto, fue rápido, sí. entre 4 o 5 meses y falleció. Sí, fue algo muy rápido, pero... este. A veces son cosas que uno duele, pero a veces para. a veces uno las tiene que contar porque. pues son. son etapas de la vida difíciles, ¿no? Porque eh, cuando él se enfermó, este. hubo cosas que no cuadraron, porque nosotros teníamos un lugar donde según era. que le habían dejado a mi papá, pero. había unas personas que no querían, y entonces. alguien les dijo a mis papás que. Habían, este, le habían echado una maldición a mi hermano, o a mis padres, pero que, que el que abriría el negocio el, el día que él lo abrió, este, a él era supuestamente, a mi papá le iba a caer la maldición, pero como esa vez la abrió el negocio y mi hermano, uh -huh. entonces la maldición cayó sobre él. Entonces, créeme, fue tan, tan duro, fue algo muy duro porque, este, desde dentro de nosotros, perdón, de cerca de nuestro poblado, está en las casetas de la autopista. Y en las casetas de la autopista hay un puente muy famoso que es el Puente Colgante. Este puente colgante tiene una altura como de unos 20 metros. Pues él se subía por las escaleras hasta el último del puente. Y abajo está el río y se aventaba clavados desde arriba. Desde 20 metros hasta abajo. Se aventaba y... clavados. Sí, se aventaba clavados. Abajo del río quedaron escombros que cuando construyeron el puente que se cayó una vez, se cayeron unas partes y quedaban varillas. Y él se subía, se aventaba y, y no le pasaba nada. Y, este, y luego empezó con esas alucinaciones, lo llevaron al hospital psiquiátrico, estereorizaba precisamente. Ahí le, le, le diagnosticaron esquizofrenia eh, pero él gritaba, me acuerdo que, me acuerdo en la sala del hospital, que no lo dejaran ahí encerrado porque el hospital estaba lleno de, de demonios, estaba lleno de demonios el hospital. Eso gritaba. Eh, no, sí, sí recuerdo que... que o sea, partes... tu, tu hermano no tuvo una enfermedad que poco a poco le fue llegando. De un día para no, otro, no. Él, él empezó a tener esto como locura. Exactamente, o sea, pero eh, fue tan rápido como te digo, fue nada de que ya ves que estas enfermedades se, se ve su desarrollo desde que son niños. Sí. y a una Pero no, o sea, a los 20 años, de los 20 años fueron como unas dos, tres semanas, un mes y ya a lo mucho duró como unos seis meses en lo que pasó todo un, un lapso muy trágico sí. muy trágico porque el último día este, no lo volvimos a ver se, se fue y pensamos que se ha ido de viaje o así pero no o sea, se, pasaron días y no sabíamos de él. pasaron días y no, no sabíamos de él. pasa que como en una película era un era como una noche de esas de julio, de junio, cuando estaba lloviendo, se paró una, una camioneta este, de la policía estatal en frente de la casa y vinieron a buscar a mi mamá y, y, y le dijeron, oiga, este señora, que creo que acabamos de encontrar a su hijo. Sí. Y mi mamá, pensando algo, sacó su receta y sí. su sí. medicamento para que vieran que él que era una persona que estaba medicada, ¿no? Sí porque pues un muchacho de 20 años, normal, así, atlético, se le gustaba mucho hacer ejercicio. Este, y entonces se llevaron, mi mamá me contó, fue eh, ella y mi hermana mayor, entonces, ¿cuál fue su sorpresa? Que pues no la llevaron a la cárcel, y así sino que, de hecho mi mamá se enfermó desde ahí, porque la llevaron directamente a la morgue, mi papá no estaba, bien. entonces a la morgue, este, los dejaron pasar a, ahí donde se identifican los perros y ya lo vieron pero ya estaban en estado de descomposición se... y él ya... fue un impacto se sí, él se ahogó como mencionas en cerca de, de tu de la casa o, o donde lo encontraron eh, donde según lo encontraron fue en el puente donde te dije ah donde se aventaba ándale <ríe> pero tenía toda la ropa puesta este, en la autopsia que le hicieron se supuestamente no, no le esclarecen bien porque este, tenía un fango dentro del estómago pero no era no era tierra murió de un infarto pero tenía un fango tenía fango dentro del estómago y ahí se quedó un, un señor que acá que por donde estoy viviendo es el brujo uh -huh. Antes de que se muriera el Señor, recuerdo que le dijo a mi mamá y que a mi hermano había fallecido. Oiga, le dijo, si usted quiere saber de qué se murió su hijo, venga a verme. Porque él le pasó algo. A él le hicieron una maldición que no era para él, era para ustedes. Y él la agarró. Dice, lo que a él le pasó es muy raro y, este, y yo le voy a decir qué fue lo que le pasó, pero venga. pero en ese entonces mi familia se metió a, a la iglesia y este, todo ya ves que esto de los brujos y los templos espiritistas se hacen a un lado cuando uno se mete a la iglesia y deja de, de consultar y cosas así. Entonces, lo que le iba a decir a este señor quedó ahí en el, en el Ahora sí que en el tiempo, porque no, no lo fue a ver. Y el Señor, pues, así como igual, no, no tardó mucho. También falleció el Señor. Ya no le pudo decir a mi mamá qué era lo que realmente le había pasado a mi hermano. tu hermano. Pero, sí, fue muy difícil porque sí cuando le pasó que perdió la razón, alucinaba. Eh, Dice que veía pequeños duendes en los árboles, en las copas, en los árboles. Sí. Y que este, por pues eso es que, que yo aquí esta partecita si no la entiendo, porque yo he visto diferentes tipos de gente que, que está enferma, ¿no? Gente que está esquizofrénica, pero nunca una enfermedad tan agresiva en tan poco tiempo así, y he investigado y así. Sí, sí. Eh, o sea, tú sí crees que. De que lo maldijeron o que le hicieron brujería es que pues de un día para otro que haga ese tipo de cosas eso es muy raro no sí. eso es muy raro y este y y ahí donde vivía esa persona que de hecho era mi tía que no quería ni... he encontrado unos libros de las clavículas del rey Salomón de cómo invocar demonios y así sí sí eso es un libro Sí, ahí decía cómo invocar demonios y así, y qué tiempo, qué mes y todo, ¿no? Pero pues eso se quedó en el tiempo, y me imaginaba hace poco me dijo, no, mamá, ojalá y le hables a quien tú le hablas, a vos porque yo le he contado esto. Uh -huh. Y le cuentes la historia de, de tu hermano, todo lo que le pasó y así. Porque de hecho, es la historia es muy larga, o sea, estoy contando un pequeño fragmento muy corto. Sí. Pero en sí es una historia larga, con bastante... ...detalles difíciles de entender... ...por ejemplo... ...cuando perdió la razón en sí... ...que se metió en una casa, pero... ...dicen que se metió por un, un... hueco del tamaño donde cabía... ...este... ...un... ...o sea, del tamaño de un puño de una mano, o sea... por un hoyito o pequeño? Sea, ...sí, o sea, la, son cosas... difíciles de entender, ¿no? Entonces... ...a veces es difícil porque... ...pues en ese tiempo, imagínate esta chapa y así. Oye, cuando sí. se metió, cuando se metió a esa casa, ¿qué hizo? ¿Se quiso llevar algo? En, andaba buscando algo, buscaba algo, buscaba algo, buscaba alguien, pero se, se salió, se volvió a salir, pero dicen que las personas que lo vieron dicen que se metió por un hueco. Y mm. las personas que lo vieron dicen que se metió por un hueco, las personas que están adentro. Y luego se salió, pues obviamente por la puerta, ¿no? Y, este, y mi tío, el que es brujo, el que supuestamente, el que una vez te conté hace años, hace tiempo que te conté que, que era una persona que él quería hacer un pacto con el diablo, pero no creía en él, sino que simplemente él buscaba la manera de encontrarlo paranormal, y, y así, él mi tío le dijo a mis papás, lo que pasa es que este muchacho de él se apoderó un espíritu, muy fuerte yo de controlar si yo le doy las oraciones pero igual mis papás pues no aceptaron ni quien iba a aceptar algo así si era verdad era mentira ¿no? o sea. son cosas que no se pueden explicar pero, pero mi tío pues él este, sabía muchas cosas de, de eso porque una una de mis primas contó que, que ella es era precisamente era era a mí, y es maestra, de hecho. Uh -huh. Y le dijo, a ver, tío, yo no creo en eso del diablo y en Dios pura mentira. Y, este, no creo en eso. A ver, demuéstrame que sí existe. Y le dijo, ah, bueno, ¿quieres saber que existe o no? Léete esta oración. Y le dio una oración para leérsela a un, a un espíritu maligno. Uh -huh. Y ella la leyó. Se fue a dormir y al otro día que le tocaba irse a a su pueblo donde daba clases, daba una clase en una comunidad, dice que cuando salió con sus maletas de la casa ya no supo más de ella. Y cuando despertó, despertó a la orilla del río descalza. Y no se explica cómo llegó ahí. Como que perdió la conciencia. Perdió la conciencia. Se metió en un... Se metió en el monte se, y acabó ahí con las maletas. Descalza con los pies enterrados en la arena, acabó ahí, y, este, y entonces ahí fue cuando dejó de ser el viaje. Esa vez fue cuando dejó de ser el Pero como te comento, la es una historia muy larga, que es para contarla tal vez en parte, o hacer memoria de todo lo que le pasó. Sí. Igual este un día con más tiempo te cuento más detalles. Claro. ¿Vale? Claro. claro, gracias por... Eh, y, por y sobre esto. todo el último, el último detalle es que también le dijeron que le pasó eso porque le pusieron francés y le dijeron no debieron de haberle puesto ese nombre porque ese es un nombre muy, muy poderoso, muy grande. No se pone a la ligera así, pero bueno, hay muchas personas que también se llaman francés Sí, sí, sí, ok, bueno, bueno, luego te llamo, claro, gracias por wow. contarnos esto, y pues sí, en algún otro momento, si tienes algunos otros detalles, si quieres platicármelo, con mucho gusto, claro aquí estamos, sí. saludos, bye, uy, qué historia, uy, es que eso de que eh, esté bien, y que al siguiente, sí, día o siguiente momento ya esté mal, eso, sí. eso no me parece normal. sí Si sí, sí da miedo, ¿no? Que un sí. día estés bien y que al siguiente ya estés perdida la mente. Sí. Eso da mucho miedo, mucho Pero miedo. no puede ser posible, ¿cierto? Eso de la esquizofrenia, eso a uh -huh. algunos les da como gradual, ¿no? Supongo, yo supongo, sí. Sí. Pero de un día para otro... No sé, no, no sé, pero pues bueno, a mi primo también le, le pasó exactamente igual, le pasó, de hecho, como lo estaba comentando mi, nuestro amigo, es exactamente la misma, la misma historia de mi primo. Ah, sí, la historia que tú me contaste. Pero no, este, no sabemos de él si, si murió o si está en algún lugar. Pero es bien rara esa historia. Sí, o sea, simplemente se fue. Que sí. de un día para otro se, se vaya y ya. ¿Mm? Sí. sí, sí, sí, Bueno, lo, sí lo empezamos a ver que, que tenía, pues que ya no estaba de acuerdo o que decía cosas muy raras. Y fue que, pues, él decidió irse porque dijo que podía hacerle daño a mi tía, o sea que mm. podía atacarla y se, se fue, se sa, salió con su con su perrita y ya no regresó, ya no nunca supimos mm. de él, no tiene, bueno, tiene cuántos años, como unos cuatro, yo creo, quizá cuatro nunca años. Más. ¿Y no lo han, no han averiguado sobre él, dónde está o algo así? Pues no, no, la no, verdad no. no, la verdad no pues sí, pues es, es terrible porque mi, mi tía todavía pues piensa en él de dónde está, cómo está, claro. o si ya no está, pues no, su la alma no, no la deja tranquila, ¿no? Porque sí, pues que se pierda un hijo, es pues sí, como parte de, de tu alma, ¿no? Parte de ti. Y no sé, no sé qué le haya pasado a mi primo Claro ay no, pues qué triste eso porque sí. ¿Quién sabe qué debe pasar en la mente que, que pues algunos dicen que se mete algo en, el, en la mente que, que pone a la gente así pero, y, y, le, y le pasó exactamente lo mismo, también, pero... también se metieron un, a una casa o sea, de un día para otro así le pasó, él iba a trabajar igual que este muchacho le iba a trabajar y dice, lo que me alcanzó a contar fue eso que ya les había dicho un día vino aquí y me dijo que, que me quería decir lo que le había pasado y dijo que, un, que como un remolino se le había metido en la calle. Sí. Que sintió como un remolino se le metió en la calle y que de ahí empezó a, a, a pensar cosas extrañas. Ay, qué raro. Y o sea, fue un día, salió a trabajar y, y ya no regresó normal. Ya se metió a una casa, se... Hizo cosas, lo encerraron. ¿Será que le habrán hecho algo? Como... No sé, solo eso dijo. ¿Brujerías que o algo así? Que salió a trabajar y que en la calle sintió como un remolino. Mm. Entró en su cuerpo. Yo no sé. ¡Ay, qué feo! No sé, da miedo y da mucha tristeza que ocurren cosas así. Este. Pero entonces si ¿sí las enfermedades mentales son son demonios o cosas así que ataque a la gente. ¿Por qué unas pastillas psiquiátricas frenan eso? O sea, ¿no te parece como extraño? Sí, yo no sé qué tengan, qué sustancias tengan sí. y qué parte del cerebro eh, haga, haga su función que cambian a la persona y la ponen bien. O sea. ¿Quién sabe qué sucede en el cerebro? Sí, hay algo ahí, porque es increíble que con medicamento ¿Sí? estés bien. Hola, buenas noches, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Hola, sí. te saludo Gustavo de Guayaquil, de Ecuador. ¿Cómo estás, Gustavo? Saludos hasta Guayaquil, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, saludos a ustedes. quería comentarles una anécdota acerca de lo que están hablando del remolino. Uh -huh. Eh, ¿se me escuchan? sí, sí, aquí estamos, uh -huh. lo escuchamos claro, eh, yo no sé si esto ha habido escuchar a Oclaca acerca de Babanga, que ella obtuvo este don de la premonición sí, eh, de ser profeta a sí mismo, de una manera extraña cuando yo era muy joven así un remolino una especie de remolino que la levantó estaba en la calle y la tiró al suelo. Entonces, ella se dañó mucho el rostro, los ojos, y de ahí quedó ciega. No estoy seguro, creo que ella tenía 16 años, si no me equivoco. Y a partir de ese incidente, ella empezó a ver cosas. Veía dos seres, ella como una, una, una chica... Eh, bueno, es muy fuerte la palabra que voy a usar, pero vamos a usarla. Ignorante en ese tiempo, porque era una, una chica de campo eh, que no sabía casi nada, ¿sí? más que los quehaceres de su casa, ella lo describía, que veía dos seres que le mostraban cosas y con eso ella podía ver. Entonces empezaba a tener visiones hasta que empezó ya a hacer premoniciones, veía el futuro. Entonces... Bueno, Amanda, comparada también con otro evidente, por así decirlo, que era Nostradamus. Entonces, las predicciones de ella eran un poco más exactas que las de Nostradamus. Lo de Nostradamus era parecido a algo como un poema, en sí, por así decirlo. Por ejemplo, él decía, en el futuro eh, lloverá fuego en el cielo y dos gigantes de hierro caerán por así decirlo, no es así exacta la, la predicción, pero uno lo, lo, lo toma y lo traduce como, por ejemplo, las torres gemelas de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Pero en cambio, Bangladesh ya tenía cosas más certeras como, por así decirlo, eh, por ejemplo, en el año 2053, China se autoproclamará como potencia mundial. O sea, eran cosas más exactas, no era tanto como un poema. Entonces, escuchando esto que estabas diciendo... Eh, se me asemeja mucho porque así fue como Baba Banga obtuvo sus poderes de profeta, de vidente, No sé si habías escuchado o leído algo así. Sí conozco a Baba Yanga, pero no no sabía su historia, no, no la he leído. No sabía esto del, del remolino ni cómo obtuvo sus poderes y no sabía. Sí sabía que estaba, bueno, que estaba ciega, pero no sabía que fue a raíz de eso. Claro, sí, me llamó mucho la atención porque sí, me, me fascina mucho lo, lo, lo de Bavanga, este, Realmente por eso decidí coger y, y, y llamarte en ese aspecto de, de hablar de ella, de hablar de este tipo de, de las predicciones que ella tenía. Fíjate que sus, u, sus últimas predicciones, que no recuerdo exactamente el año, eh, pero va por el año 5000, y lo que ella predecía, fíjate, uno de ellas fue que en el año 5000 y algo, el ser humano iba a llegar al borde del universo, llegaba al borde del universo, ¿ya? ¿Así, así eh, fue la profecía? Supuesto, ¿Cómo? ¿Así fue la profecía? Exacto, eh, te estoy hablando de la idea principal, Sí. porque las palabras exactas no las recuerdo exactamente okay. pero ella en el año 5000 y algo, eh, decía que el ser humano llegaba al borde del universo dos años después el ser humano traspasa el borde del universo pese a que el 40% de la humanidad decía no lo hagan hubo un consenso okay. dos años después fin del mundo fin de la existencia o fin del universo, no recuerdo las palabras exactas, pero eso está documentado, eso googleenlo o vean las bibliotecas, que es la forma más confiable que el internet, pero ahí está la fecha exacta, que sé que es el 5000 y algo, pero o sea, es sorprendente, porque ya sabemos que tanto nos tratamos como en eh, por ejemplo, en Mababanga, su predicción es de 10, 5 o 6 se han cumplido a cabalidad, entonces hay un porcentaje, pues no, eh, de cómo funcionan esto de las profecías. Tú lanzas varias teorías y algunas de ellas, obviamente, se van a cumplir. Entonces eso te da tu efectividad. Pero de todas formas, no deja de ser sorprendente. Y cómo ella obtuvo sus poderes, lo repito, de esa manera. Un remolino la levantó y la tiró con fuerza hacia el piso y se dañó mucho el rostro, los ojos y ahí quedó ciega. De, ella, de hecho, ella, cuando sucedió eso, estuvo. Eh, estaba en la calle, o sea, en las afueras, los, creo que le habían mandado a la ciudad a comprar algo, uh -huh. y ella siente que estuvo horas desorientada eh, en un rincón esperando que alguien la ayude, pero realmente habían pasado días que ella estuvo así y los familiares la fueron a encontrar y todo. Entonces, así conocí a su esposo. Eh, él era un, era un militar militar que la fue a buscar porque se hizo famosa ya, ya más grande y ella le dijo eh, yo sé por qué tú vienes le dijo adelante eh, yo te voy a decir quiénes mataron a tu, a tu familia creo que fue al hermano, sí yo te voy a decir quién mató a tu hermano en la guerra pero tienes que prometerme que tú no vas a buscar a venganza entonces, pues obvio, es lo que él quería. Y se lo dijo y él se quedó con ella. Entonces, ahí fue que ella se casó con este extranjero. Eh, y todo, todo se debió a ese día que vuelvo y repito: eh, tuve ese incidente por ese remolino, que sí. ella lo describió así, en su infancia, una, una muchacha de campo. Un remolino me levantó de los cielos y me estrelló con fuerza. Mi rostro topó el piso y desde ahí quedé ciego por el daño que hubo en su globo ocular. Entonces, la verdad que fue por eso que te llamé a hablar, porque me llamó mucho la atención. Y, y para terminar, eh, sí he escuchado varios casos de personas que suceden cosas a partir de este tipo de remolinos. ¿Qué es eso? No lo sé, pero llama mucho la atención. Sí, pues mira, voy a... Yo que estoy en contacto con estas historias, no me he encontrado más que tenga que ver con remolinos, pero también porque a lo mejor pues, no las he escuchado, ¿no? Pero pues sería interesante hacer investigación sobre personas que les hayan detectado esquizofrenia o que pues, digan que están poseídas, etcétera, porque, pues, ¿qué puede ser ese tipo remolino? O sea, si estamos viviendo junto a cosas que no vemos, eso, eso, eso es lo que sigue dando miedo a lo largo del tiempo. Exacto. Exacto. Entonces, la, eh, dos cosas antes de, de terminar. La primera, eh, me gusta muchísimo tu contenido desde hace mucho tiempo, lo sigo y lo seguiré. En este caso, pues hay muchas cosas que, que me llaman la atención eh, contigo en, en los temas paranormales. Eh, aparte de descubrir la verdad, también cosas ¿no que los descubro contigo en tu canal, en tus redes sociales. Y hablando de redes sociales, todos los que somos seguidores tuyos, sabemos, y lo recalco que estamos en vivo, eh, para los que seguimos tu página personal, es como cualquier página de nosotros. Eh, ponemos cosas, chistes, memes, y el contenido paranormal o de criptología está en sus redes sociales respectivas. Yo no sé por qué las personas se confunden. Piensan que tú cambias tu contenido, pero realmente es tu página personal. O sea, incluso puedes subir fotos de familia, de momentos que sales con tu novia. Entonces, sí me apena mucho que a veces la comunidad se confunda y pues, no sé, se dejen llevar, ya ni siquiera es hate, o sea, ya son ganas de, de molestar. Porque el hate a veces se, se, se fundamenta en algo negativo que tú haces y a veces quizás no lo quieres asumir o darte cuenta pero me, me, me parece muy gracioso y en parte me molesto poco, perdón el comentario que la gente por una foto de un partido de fútbol o por algo y ya se lo toma demasiado en serio, no muchachos recuerden que, que todos somos humanos y en mi página personal, no voy a publicar algo referente a mi trabajo Ya es algo personal, lo está diciendo en las mismas palabras entonces, tú sigue, sí, no les hagas caso, eh, mantente firme, que todo lo que tú estás haciendo, en el punto de vista de lo que tú pones, está bien. Y lo segundo, eh, al culminar la llamada, me gustaría que veas un video que grabé en un panteón aquí en el Cementerio General de Guayaquil, con unos amigos. Eh, hay una parte en la que hay un cerro, una montaña, hay una toma que haga un paneo, y se ve al fondo que hay alguien parado, pero realmente no había nadie en ese lugar. Te envié el video, no sé si tú lo puedas reproducir al terminar la llamada para que todos lo puedan ver, es en el cementerio. ¿Es en el WhatsApp me mandaste el video? Sí, sí, a este mismo número. Yo te envié el mensaje y acto seguido te llamé. Ah, bueno. A este mismo número. Ahorita lo checamos entonces. Perfecto. Hola, muchas gracias, suerte a los dos que todo siempre le bien, tú continúas y Osla. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias, hermano. bye. Oye, eh, por cierto, aquí dice Calavera, felicidades a todas las Lupitas. ¿Lupita es un santo? Sí. Sí, ¿por qué Lupita? Wow, sí. el 12. Bueno, ya ya ahorita ya es 13, entonces ya, ya se acabó. Mm. Eso es un santo. Gracias a Eduardo Maldonado, dice... Gracias por escucharme, son excelentes personas, saludos a los dos, soy el que murió en el salón de clases, Eduardo Maldonado, sí, uh -huh. ya lo había visto comentar en otras ocasiones y apoyarnos en los superchats, gracias mi hermano, gracias por el apoyo, y pues estamos al pendiente de que no te vuelva a ocurrir, porque uh, a sí. nadie se le desea que tenga ansiedad, sí. sí, sí. una enfermedad terrible. Eh, el video. Tenemos el video, tenemos también tu historia de la selva. Ah, ¿Hay... Mi historia, pero rap es rápida. Esa de los militares que yo decía que era extraño por lo que tú decías, de que a la chica se le sintió que se le metió algo. Eh, los militares también cuando están así como en servicio, eh, hay videos uh -huh. eh, de... creo que tú tienes un video... Yo tengo uno. Uh -huh. Donde hay un militar que le están jalando las patas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y es de Colombia. Uh -huh. Entonces yo creo que hay varios así. Entonces es raro porque en la selva a estos militares les pasa eso algunos se les mete también como que algo extraño y, y, y yo creo que deben sentir lo mismo porque dicen que algunos dicen que no que no no hacen cosas raras ni nada sino que de un momento a otro a uno se le mete algo sí es uh -huh. ahí yo estuve investigando un poquito algunas declaraciones de personas que estuvieron en la selva que son con las guerrillas o que estaban en el ejército también y hablaban de eso, de que se hace brujería en las selvas, se hacían brujerías, se hacían rituales o cosas, y que era muy común quizás sí, eso que sí. se le metían sí. espíritus a, a los que estaban en la selva. Uh -huh. Uh -huh. Eso es raro, o sea, de verdad, sí. ¿qué es lo que pasa? Si sí, es real que existen los fenómenos paranormales y qué es eso que ataca a la selva, que se les mete a los soldados. Buenas sí. noches, ¿quién habla? Eh, hola, Oxlack, hola Andrea, hola. Eh, te saludo Luis desde Ecuador. Luis, bienvenido, saludos hasta Ecuador, ahora tú eres de, ¿de dónde? ¿De Guayaquil también? Eh, no, de, de la capital, Quito. Ah, de Quito. De Quito, mi hermano, bienvenido, buenas noches. Eh, bueno, aprovechando justamente que están hablando de, de este tema, ¿no?, que es la esquizofrenia, pues también quería compartir mi, mi historia, ¿no?, de, de mi tío que tiene este esta situación también, y es, bueno, como en todos los casos, bastante extraño, ¿no? Sí. Eh, bueno, él, él vive en el campo, ¿no?, junto con mis abuelos, es, es un, Bueno, es en sí la montaña, es bastante metida en la montaña. Okay. y Bueno, es gente bastante religiosa, y un día les dijeron que se apareció la Virgen en tal cascada, ni sé cuántas horas de camino de ahí. Uh -huh. Así que, pues entonces mi tío creo que tenía como unos 15 años eh, uh -huh. se fueron se fueron para allá pues caminando para ver a la virgen que se había aparecido en una cascada y bueno y la mayoría de gente decían que no habían visto nada ni nada de eso pero resulta que a partir de ese día pues mi tío empezó ya con sus sus visiones y todo eso o sea fue, uh -huh. a, fue a buscar la, esta virgen pero no la encontraron ajá uh -huh. Y después. Y no la encontraron a gente que fue, no, no vio nada en realidad. Sí. Pero a partir de ese día mi tío se había desmayado y algo así. Y, y empezó con, con este problema de, de, de sus ataques de la esquizofrenia. ¿Y que empezó a decir cosas extrañas? No, ese día simplemente, o sea, fue como que se, se, se, se desmayó, se, se desvaneció, ¿no? Sí. Pero ya con el tiempo, pues fue empeorando, o sea, fueron cuestiones de. Eh, él, él creerse una especie de, no sé, de profeta tal vez, uh -huh. <ríe> eh, porque cogía la Biblia y empezaba a predicar, y a predicar, y a predicar, sobre todo del fin del mundo. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces... ¿Y mm, decía algo como, por ejemplo, que un espíritu se había apoderado de él, o que se le había metido algo, alguna vez mencionó algo así? Uh -huh. O sea, más que un espíritu, bueno, al inicio era eso, o sea, él se creía una especie de enviado de Dios. Sí. Con el tiempo sí empezó a actuar ya como poseído, ¿no? O sea, como que decía que le perseguían demonios. El, el asunto con él es que, bueno, cuando tuvieron que lidiar con él, tuvieron que sacarle del campo, eh, ¿Sí? entre varios familiares, ¿no? Tuvieron que sujetarle más o menos entre unas seis personas solo a él. Y él tenía un caballo. O sea, esto me cuentan, ¿no? Sí. Tenía un caballo negro que era de él. El día que le silbaba, pues, y venía de donde sea el caballo y, y llegaba, ¿no? Que era muy, muy apegado a él. Sí. Y que el día en que le estaba llevando el caballo se puso como loco. También, él también el caballo. Y, y era como que no quería que le llegue. Pero bueno, tuvieron que amarrarle a él, a mi tío, para llevarle y, a, y el caballo para que se quede ahí. Sí. Ni bien se lo llevan a él, el caballo se muere. Así que bueno, esa fue la, una de las primeras cosas. Segundo, pues que él seguía con su, su, su manera de predicar cuando estaba en ese estado. Sí. Y cuánta la gente que estaba en la casa, ya en el pueblo, ya, ya bajaron del campo, y llegaron al pueblo... Eh, le estaban cuidando pues hasta llevarlo el siguiente día al hospital eh, se había puesto de nuevo a predicar y empezó a decir que se venía el fin del mundo y, y, y la gente que estaba ahí cuentan que la casa empezó a temblar okay. empezó a temblar muy fuerte a tal punto que pues todos tuvieron que salir corriendo y a la calle porque pensaron que era un temblor pero al momento de preguntar a los vecinos pues todos les dijeron que no habían sentido nada, en realidad que no había habido ningún temblor. Sí. O sea, como y si Dios pues, lo hubiera sí. hecho, como si él hubiera hecho temblar. Exacto, Exacto. Él, él les anunció, o se dijo que se venía el fin del mundo y que va a temblar la tierra y cosas así, empezó a temblar de casa. Entonces todos salieron corriendo. Entonces, no sé, tal vez viéndolo desde un punto sería más científico, se podría decir que era una, una especie de paranoia, no colectiva, algo así, pero bueno, o sea, no sé. No, pues, eh, eh, no sabemos, ya aquí hay un comentario que dice que los esquizofrénicos ven el, el, lo que es en realidad la vida, y bueno, me puse a pensar ahorita que estás platicándonos y que alguien comentó eso, que pues si la historia bíblica menciona que envió Dios envió aquí a los ángeles que se revelaron, se volvieron demonios, pues podría ser que si estuvieran habitada la tierra completamente de estos seres que no vemos, pero que por eso los esquizofrénicos o, o algunas personas o animales de pronto puedan verlos. No sé, esto es sumamente misterioso. La ciencia no da al 100% una respuesta sobre esta enfermedad, ¿O oh, sí? Eh, supuestamente sí, o sea, en realidad, eh, bueno, mi novia está, está, es psicóloga uh -huh. y, bueno, yo le comenté todas estas, estas historias, ¿no? ella. Y ella lo que me decía era que, que, bueno, sí, con el medicamento se ponen bien, entre comillas, ¿no? Pero el medicamento en realidad lo que les hace, eh, por decir, de un 30% bien y el resto les sigue dañando a la persona. No es un medicamento que les cure como tal, sino que en parte como que les controla esto de las alucinaciones y los ataques, pero el resto les sigue siendo daño, a la salud. Oye, pero eh, mira, aquí nuevamente lo extraño, tu tío solamente fue a buscar a esta virgen y de ahí ya regresó mal. Eh, eh, ahí, Ajá. eso es lo raro, o sea, no una persona va a salir un día y va a regresar y al otro día ya va a estar mal. Eso no es como una enfermedad que ya tengas y se active, es como si de verdad algo le sucediera, algo, este mal aire que le llaman también por en el sur de México, ese mal aire que, que se meta en uno, que, que reciba esta, esta, este espíritu, lo que sea. Sí, y es bastante extraño, o sea, y, y bueno, cuando me contaba estas cosas siempre trataba de verle como que de lado también de un poco de la lógica, o las cuestiones de la enfermedad, pero cada vez que me contaban algo, me contaban algo un poco más raro. Por ejemplo, ya cuando le trajeron a la capital para internarlo, sí. yo tenía días de haber nacido recién. O sea, tú. Y pues. Tenías días de haber nacido. Sí. Oh, okay. Eso me cuentan que mis padres, pues fueron a, a verle a mi tío y, y yo era, todavía estaba en brazos, pero pues, recién había nacido y todo eso hace unos días. Sí. sí. Y, y que mi tío, por alguna razón, o sea, bueno, él no reconocía absolutamente a nadie, él estaba en su, en su estado de locura, pero que el momento que me vio a mí, no solo me, me reconoció como su sobrina sino que también mi nombre, o sea, y pero jamás nadie se lo había dicho, o sea, porque era wow. la primera vez que, que le iban a visitar desde que le internaron. Y él sabía tu nombre. Y él sabía mi nombre, o sea, fui, fui la única persona a la que reconoció sin haberme conocido antes. <risa> Uy, como si a lo mejor hubiera reencarnado y, y un montón de cosas y de historias se pueden aquí reunir, ¿no? De A partir de esto. Sí. Porque es como si tuviera un don, como si tuviera un poder, más que estuviera enfermo, como si tuviera un poder. Exacto, y entonces para mí era cada vez más extraño las cosas que me contaban. En otra ocasión les tocó a mis otros dos tíos hermanos de él, ¿no? Uh -huh. Quedarse a solas con él. Eh, bueno, la gente de campo aquí, ¿no? Eh, la vida es bastante fuerte, ¿no? O sea, al menos la gente que se cría en el campo o allá donde viven ellos, pues no le tienen miedo prácticamente a nada, ¿no? Uh -huh. <ríe> si ven una serpiente venenosa, pues... La matan sin problema, caminan por el bosque de noche para cazar, y, y no, no o sé, sea, en realidad no les da miedo. Sí. Y esta vez, pues, se quedaron mis dos tíos cuidándole a él, en la casa, solo los dos, o sea, bueno, los tres, ¿no? Y siendo los dos, pues, eh, varones, eh, criados en el campo y todo, también cuentan que pasaron la peor noche de su vida, que cuidándole a mi tío. Ajá. Porque había empezado otra vez con esto de empezar a predicar y decir que, bueno, que, que, que él es un enviado de Dios y, y tanta vaina y Y que se viene al fin del mundo y que se arrepienten. Y bueno, mis tíos simplemente, pues, se sentaron a escucharle por, por verle que no haga nada más, ¿no? porque también se ponía violento. Mm. Pero dicen que empezaron ya a ver los cuadros que tenían de los santos, ¿no? De, de la Virgen, de Jesús. Sí que empezaron como que a moverse y de repente los dos vieron el cuadro de la Virgen saliéndole colmillos. O sea, los, los tíos que no tenían enfermedad. Exacto, ellos estaban bien. O sea, ellos jamás han tenido ese tipo de problemas ni nada, pero el rato que él se pone en este plan de estar predicando y anunciando el fin, sí. empiezan a ver al cuadro de la Virgen salirle colmillos. Entonces ahí se ya se asustaron los dos pues y mi tío les dijo que se arrodilla a los dos. Ajá. Entonces ellos ya, del miedo de todo, se arrodillaron. Y uh -huh. dice que mi tío les había puesto las, la mano a ellos en la cabeza. Uh -huh. como, como diciendo que, que va a bajar el Espíritu Santo a darles una bendición. Y habían sentido como que les chorreaba miel. Uh -huh. Les caía miel desde la cabeza. Ok. Que totalmente espeso y, y pegajoso, o sea, que no sabían qué, qué sucedía. Ok. Y acto siguiente, pues, vinieron temblores, más apariciones en los cuadros, y los... Eh, no o se decían que no eran gritos, que mi tío simplemente había estado hablando, como hablar normalmente, pero se, se le escuchaba como si tuviera una especie de voz de trueno. Oh. O sea, sí, parecía que okay. estaba como poseído con poder, ¿no? Sí, es era no sé, cuestiones bastante <ríe> extrañas de, Obviamente con el tiempo pues, acá mis padres eh, hicieron todo lo posible por ayudarle, por internarle, darle sus medicinas y mis abuelos pues recurrieron a los brujos, los cuales le sacaron mucho mucho dinero y sí. mi tío solo empeoró, empeoró. Y, y bueno, cada vez era peor, la situación incluso tuvo que vivirlo una, una de esas ocasiones, estábamos en una casa allá en el pueblo, no estaba dormido y me desperté por los gritos de él y tenía cogido un cuchillo, amenazando con matarnos a todos. No, <ríe> manches, qué miedo! ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo detuvieron sí. Bueno, pues eh, mi padre, no sé... <ríe> sacó valor de, de donde sea y, y trató de como de hacerle calmar y decirle que tome agua, pero en el agua le puso las pastillas que recetar sí así que pues y de a poquito le convencieron se tomó el agua y, y bueno, después de eso se calmó, pero uf, fue horroroso los gritos, escucharle de él eran gritos de de, de, de, de, de ira, de tristeza de, de odio, no sé, todo mezclado ahí mismo Jamás había escuchado algo así, la verdad. Ok, ¿y qué pasó con tu tío? ¿Falleció después? No, actualmente, pues, tanto insistirle a mis abuelos que dejen de, de recurrir, ¿no?, a los brujos y todo eso. Porque todo el mundo le decían que estaba poseído, sí. que tenía un demonio, que fue brujería. Sí. Pues, ya incluso bajo la amenaza de, de que no les van a ayudar más, si es que mi tío se pone así decidieron pues ya de optar por la medicina. Así que actualmente él está bien, entre comillas, ¿no? Pero no es un bien de, de una persona normal, o sea. Lo mantienen como, como cerrada ¿no? Claro, como te comentaba, pues esta medicina, que es justamente para estas enfermedades, le mantienen a raya la, los ataques esquizofrénicos, pero le provoca muchas otras cosas más como es tener sueño absolutamente todo el tiempo, sí. claro. eh, estar en un estado como de, no sé, no totalmente activo, ¿no? Eh, tienden a engordar. Ah, sí, también... Y, bueno, le, ese tipo de cuestiones. También a mí me dijeron que engordé, que puede haber sido por la medicina. Entonces, yo creo que también, sí, cierto, ya, le, ya me acordé que le pregunté al psiquiatra. Y me dijo que sí. Sí, entonces a mí me, me preocupó ese, esas cosas, ¿no? por Porque, bueno, yo llamé hace algún tiempo, ¿no? A comentarte algunas cosas que había visto y todo eso, y <ríe> entonces también me decía mi, mi novia que, que tal vez esto de, de la esquizofrenia viene de familia y yo también veo cosas, pero no, uh -huh. no a ese punto, ¿no? <ríe> eh, no sé si esto de la esquizofrenia... En, haya un gen o algo hereditario, ahí, creo ¿tale? que sí, creo que sí, eh uh -huh. creo que quien padece esto, parte de sus familiares, también pueden tenerlo. Y todos los problemas mentales, yo creo. A lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Sí, entonces, no sé, o sea, de mi parte diría, no sé, tal vez la, la esquizofrenia como tal, puede que sea en parte brujería o, o tal vez estamos... Oh, eh, menospreciando, ¿no? El poder al que puede llegar tener un ser humano con con ciertas habilidades en su cerebro, no puede tal vez se desarrolla algo más en el cerebro, alguna capacidad extra y por lo tanto se ve este tipo de cosas, pero nuestro cerebro tal vez no lo puede procesar, ¿no? Y nos genera otros problemas, pienso yo. Pues sí, mi hermano está, pues tan extraño este tipo de cosas y nosotros no tenemos toda la información. Los psiquiatras pues podrían darnos más, pero al final de cuentas no sabemos bien qué es lo que sucede y cómo se comporta el cerebro y todo esto pues está en estudios todavía. Y pues yo sigo creyendo que hay, que hay algo más que no vemos. Yo quiero en lo, en lo paranormal. Sí, así es. Así que esa, bueno, es, es mi, mi anécdota en sí. Yo lo que ha sucedido con mi tío, claro que han pasado muchas más cosas, pero ya es cuestiones más, que se puede decir? Eh? más normales, entre comillas en estos casos, ¿no? que es que ven al demonio, que tienen posesiones bueno, de hecho alguna vez le encerraron en un cuarto porque no podían con él y alguien dijo que había visto por una rendija y vio muchas sombras dentro mm. así que <ríe> no sé <ríe> sí, es que o sea es, la gente dice que es cosa del cerebro, pero, pues, ¿qué tal si sí, lo del cerebro y lo que no podemos ver también son juntas, son cosas juntas? No sé, sí. estamos todavía muy, muy lentos en el conocimiento de qué somos, ese de lo que es el cerebro, la imaginación, la mente, los sueños, uh -huh. todo eso. Bueno, mi hermano, pues, te mandamos un abrazote hasta Ecuador. Te agradecemos que nos hayas confiado y contado esta historia. Y si de pronto se te, te recuerdan más, pues nos llamas y nos platicas. Uh -huh. Sí, sí. Con mucho gusto. Muchas gracias también por escuchar y que tengan una linda noche. Bye. Saludos, que estés bien. Oye, eso, ¿eso del Alzheimer será hereditario? Sí, uh -huh. creo que también es. Creo que también deberemos de traer a un psiquiatra. Si alguien conoce sí. un psiquiatra... Que estén en redes sociales, díganme si conocen algún TikToker sí, psiquiatra. Sería interesante que este, Lo bien. invitamos, ¿verdad? Que sepa bien de las enfermedades mentales. Exactamente. Para que es. nos pueda contar todas esas preguntas. Sí, lo invitamos. Eh, si no, a mi psiquiatra le voy a decir, a ver si, sí, me voy a atrever a decirle, es un. Oye, sí, pues Es un no súper profesional ese señor. Yo creo que sí. Sí, él. Yo él, creo que no te dice que no. Sí, me, me gustaría mucho porque él se ve que es un. Personajazo, sabe muchísimo. No y nomás solamente cuando cuando uno va allá eh, todo lo que le gusta, ¿no? Uh -huh, le gustan sí, muchos sí. temas, la pintura también le gusta, o sea sí. se nota que es una persona muy muy culta. Sí, muy culta. Eh, muy muy buen psiquiatra también. Uh -huh. eh, le voy a decir, voy a decir a ver qué anda. Son 12.33 treinta de la noche, son 2 con 3 minutos de transmisión. Nos nos faltó quieres que veamos el video sí sí porque pues él lo mandó pero ya no hay superchats, o sea manden manden manden super podemos ver superchats? el videito. a ver vamos a ver manden los super porque si no no tenemos para los taquitos no hay para taquitos si no tenemos super chats a ver vamos a ver cuál era nuestro amigo Este el es 15, el video. sí es Ah, te acordaste del sí, número sí el número uh -huh. Ahí está descargando, vamos a ver si, si podemos ver este video de nuestro amigo que, que pudo grabar algo en un panteón. Y les recuerdo que se suscriban a mi canal Ruta del Misterio, ahí voy a estar subiendo los videos en donde he ido a lugares misteriosos, paranormales, embrujados, de terror. Eh, donde he ido también a visitar algunos museos donde hemos hecho exploraciones de campo, exploraciones en casas abandonadas, de todo ahí voy a estar subiendo el contenido que he hecho a lo largo de todos estos años, porque hay muchos videos que no he subido, entonces los vamos a editar, los vamos a subir en ese nuevo canal que va a ser exclusivamente de eh, viajes en busca del misterio y de cosas paranormales, para que si a ustedes les gusta viajar, salir de ruta eh, y conocer cosas que no sean lo común, pues bueno, ahí les voy a estar diciendo en, en los lugares que, que hay cosas paranormales, cosas extrañas, exóticas y demás extrañas. Únanse eh, a ese canal, La Ruta del Misterio. Y bueno, ojalá nos vaya bien en los superchats, porque eso nos va a permitir que podamos empezar a salir para nuevos videos, a ir a, a los eh, estados más cercanos, a visitar panteones, a visitar casas abandonadas, a visitar a personas que... que tienen este tipo de cosas como eh, posesiones, que tienen eh, espantos en su casa. Todo eso me gustaría hacer. Ya por muchos años estuve, está descargándose el video, ¿eh? Ya por muchos años estuve eh, creando contenido, compartiendo las historias, investigando y demás en todo por internet. Y ahora me gustaría ir a, a los lugares para mostrárselos, para hacer una ruta, una ruta, una ruta paranormal. Y conocer a la gente, conocerlos a ustedes, conocer a la gente que padece este tipo de cosas. Ustedes me cuentan sus historias, pero me gustaría ir al lugar donde les ocurren esas historias. Gracias a Kenia, ya la extrañamos Kenia, ¿dónde estás? Sí, Kenia no venía hace rato. Buenas noches, ¿dónde estabas, Kenia? ¿Qué pasó? Ahora sales más tarde, sales más temprano, ya no te gusta el programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kenia? ¿Por qué ya no estás con nosotros? No se vayan, no es la que dan ganas de abrazarte, dice Eduardo Maldonado, <risa> que ya estoy pachoncito, dicen, que antes estaba muy flaco, ahora estoy pachoncito, ¿te atreves a entrevistar a una persona poseída? Dice Alejandra, este sí, ¿sabes que Uno de mis mayores temores dentro de esto de lo paranormal es estar con una persona que, pues que sí se ve, o sea, la gente puede decir que hay gente con la esquizofrenia, a lo mejor sí, pero hay otra gente que sí se ve como poseída, Sí. me daría miedo, que si es una persona y que si las posesiones existen, pues que el espíritu se te pueda meter, porque es lo que estamos contando. Pues si se meten así, en cuerpos así, pues imagínate pues, que sí. no esté hablando y... Exacto, a partir de una situación sucede que <risa> empiezas a, a tener locura, sí. a, ser, a no ser el mismo eso es lo que más, yo creo que más miedo me daría el de ya no ser yo eso sería, terror. Sí me da si sí me dan ganas Alejandra pero a la vez, sí siento que eso puede ser lo más peligroso que uno pueda experimentar dentro de esto de los temas paranormales, creo que eso sí, sí sería peligroso que un espíritu se te meta porque ya no vuelves a ser el mismo, sí. se acabó se acabó tu vida, eso eso me da mucho miedo Sabadasha Miyagutsuku Hola, tengo una teoría e historia referente a lo hablado ¿puedo marcarles? Sí es... Ya no hay superchats. Y el, el este se está tardando, ]ito. mira, se ¿Sí? está tardando. Este video del panteón. Ah, ok, dice. Este es el video al panteón. Este. Ahí está cargando, ya. Sí, ya, ya se está. Ahora cargando. te escribió Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ah, <risa> se la metió el espíritu de Peña Nieto Ah, a Witz se le metió el espíritu de Peña Nieto Morgan Freeman. Morgan Freeman. Este, vamos aquí. Abierto. Ahí está el video. Vamos a verlo ahora, sí. A ver. Tenemos el video que nos mandó nuestro amigo desde Ecuador. Este es el video mencionado. comimos un comercial eh, gente, eh, que era lo que teníamos que ver, pues que, no que había, que en el video salían como unas siluetas, como de personas, en qué parte, <risa> si él nos hubiera dicho en qué minuto, pues lo hubiéramos que como nos, atención, porque no hay nada, nos comimos el comercial de su canal de YouTube, yo creo, ahora mm. Javier, qué nos dice, Dice, jeje, fue un engaño, quería que vieran un video nada más por chingar. <risa> no, no es cierto. <risa> ah, bueno. No, no dice nada. Eh, pues es que dice que era ese. Pero dijo que eran unas sombras, algo así. Sí, que eran sombras. Pero no vi nada. No. ¿Quieren que lo volvamos a ver? Pues sí. A ver si vemos en qué minuto. Bueno, ojalá hubiera escrito en qué minuto para sí. ver. Está al principio, dice. Ah, vamos ah a ver. bueno. A ver, a ah, mira que ahí está escribiendo. Mira sí, sí, está escribiendo. está escribiendo. Los primeros segundos. Ah. Vamos. Ah, ok, a ver. Vamos a ver los primeros segundos. mande el fragmento con sí. un acercamiento para que veamos dónde están porque no, no lo vimos oh, oh, sí. o sí, o foto del momento en que aparecen sí, exacto, la captura de pantalla uh -huh. y un acercamiento, un circulito rojo aquí está el fantasma para que sepamos dónde está porque mmm, no, está muy chico el video, a lo mejor no lo, no lo notamos nosotros bueno, bueno eh, ya entonces estaríamos completos con este video ya ahora sí son dos horas con quince minutos, y pues nos vamos, nos vamos. Estuvo muy bueno lo que estábamos platicando. Sí, sí, sí, sí. Eh, si lo hubiéramos, creo que, yo creo que si lo hubiéramos, eh, ¿cómo se dice? Como si lo hubiéramos planeado. Planeado. Mm -hmm. A lo mejor no quedaba tan bueno, no llamaban la gente que llamó, pero... Eh, Mañana hablamos de otro tema, mañana tenemos otro tema, pero seguramente estos temas de esquizofrenia los seguiremos tocando porque creo que, que no todo es enfermedad mental. Creo que sí puede haber posiciones. Yo que siempre digo que, que es, es falso, yo sí creo y tengo temor de que haya ese tipo de posiciones. La gente que convive con personas así, distinguirá si hay maldad, distinguirá el comportamiento, sí. no sé, a mí me interesa mucho, ojalá pudiera profundizar y conocer más científicamente lo del cerebro. Y eso eh, de que invites al psiquiatra este está interesantísimo para que pueda hablar. Muy bien, pues espero que les haya gustado este programa entre historias de frío mm -hmm. eh, e historias de esquizofrenia. Sí. Nos vemos mañana en mis redes sociales. Siga la página de Ruta del Misterio en Facebook y Ruta del Misterio en YouTube. Y nos vemos. Eh, ahí estaré compartiendo cosas en mi página personal de Facebook. No se lo toman tan a pecho las cosas que publico en Facebook. Son para los trolls, son para la gente que está molestando. Eh, siento que también tiene que ver mi enfermedad, de que yo los provoque para pelearme con ellos. Siento que puede ser también mi enfermedad, porque después de que termino de pelear con ellos, ya siento como paz. Entonces, eh, no es para la gente que me sigue, no es para la gente que le gusta el tema paranormal, no tiene nada que ver sus, eh, sus nacionalidades, ni mucho menos. Hay gente buena y mala en todos los países, hay gente molestona, y gente muy agradable en todos los países. Entonces, déjenme pelear ahí con los, con los troncos. No. Sí, para que no peleen conmigo. Entonces, que se descargue allá <risas> con los y perfecto acá. No es, con, no es con, con ustedes, no es con ninguna nacionalidad, no es con nadie, es con la gente que, que quiere pelear. Hay gente en internet que quiere pelear y yo también tengo esa ansiedad de pelear por mi enfermedad, entonces, pues, por eso. Yo, yo he llegado a esa conclusión, creo que esa es la conclusión. Que descanse, buenas noches, gente. Nos vemos mañana bye, con un bye, tema bye. diferente eh, mañana, esperando que sean 10 de la noche, 10 y media de la noche, estaremos por aquí. Buenas noches, hasta mañana. Bye, amiguitos. Bye, Gracias. Kenia. Bye, Gabriel. Adiós. A todos. Ah, la, cumbia. la cumbia. La cumbia. La cumbia. Los videos han sido revelados. Bye, Ghost. Bye, y esta usted. noche, tus sueños Bye, no serán los mismos. Porque acabas de tener un weywee con los Se tarda mucho la canción. Te esperamos <risa> en la siguiente emisión. Con... <risa> <risa> Dice Lizette. Ellos también descansan así como tú. <risa> Bye, mía. Hasta mañana, gente. Nos queremos. Bye, Lenny. Bye, chicano. Oplacle Guamauzán. déjate de chingaderas. El ser de MTP nunca es un Se Que hay, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué descanse. Adiós.